Gracias por ser parte de la Legión Oxlack. Estamos iniciando. Buenas noches, buenas noches a toda la comunidad de la Legión Oxlack. Estamos en una transmisión más en vivo y en directo hoy viernes, eh, ya fin de semana, en donde seguramente muchos están desvelando y entonces podemos platicar historias macabronas, historias de terror. Estamos en La Rajada Peludona. Sean bienvenidos. Buenas noches. Sí. Vamos a transmitir también para TikTok. Y empezamos con... No puedo creer. Hola, ¿cómo estás esta línea? Dana García también, licenciado Ricardo. Muy buenas noches. Jerry Lucatero, bienvenido. Jerry Lucatero, buenas noches. Hoy empezamos tarde, es viernesito. Seguramente mucha gente está descansando, pero se va a desvelar. Sí, así es. Humberto, Diana, también Don Chale. Maru, también Santo Ser. Raúl Meraz, bienvenido. Don... Maru, gracias que nos ve desde Argentina y quien es la moderadora Maru, que se ha portado muy bien, se ha comportado durante meses, incluso años seguramente, así que quiero felicitar a Maru por siempre siempre comportarse y estar a la altura le mando un abracito sabe que la quiero mucho Alberto Flores también, a Fernando Carlos Armijo, saludos mi hermano Carlos Armijo, creo que sí, claro que sí Diana Liz. Cody, también, María Barragán, Stacy, bienvenida, buenas noches a Quiroi 70, estamos en la rajada peludona, y bueno, Aniel Max, mi hermano ya nos mandó el primer superchat de esta noche, mil gracias con esta eh, donación, aquí andamos como cada transmisión, aquí en el trabajo, ¿estás en el trabajo Aniel Max? Yo pensé que descansabas, eh, ¿en qué trabajas Aniel Max? Cuéntanos, espérame que se me soltó, se me soltó un monstruo ahorita, ¿En qué trabajas, el Max? ¿Por qué nos ves de noche? Alexa, ambiente de tormenta. Elmer Cardosa nos mandó un peso, un peso, Elmer. Miren, que si todos pudieran mandar un peso, sería maravilloso, ¿eh? Con un peso. Hola, Oxlack, y a todos desde Brooklyn, Nueva York. Un abrazo hasta Brooklyn. Eh, Rocker Hernández, buenas noches a todo el chat. Leticia, que quiero agradecerle mucho a Leticia Altamirani, muy linda ella. Eh, me escribió porque me quiere apoyar con los medicamentos. Saben ustedes que yo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué, qué se escucha? Saben que yo pues tomo medicamentos eh, para mi, mi enfermedad mental. Entonces. Eh, se comunicó conmigo para decirme que ya tenía algunos que me pudieran servir y sí efectivamente me sirven, así que qué, qué linda, qué buena onda, que me apoyen de cualquier forma, que me tengan cariño y que se preocupen por mí, muchísimas gracias. Pablo Maidana que nos mandó 50 pesotes, dice hola mi querido Ox, te mando un fuerte abrazo, bienvenido Pablo Maidana, déjeme quitar el, el audio porque está muy fuerte. Cancela. Alexa, cancela. Adiós. Adiós. Adiós, Alexa, por un momento nada más. María Barragán nos mandó un peso, bueno, 99 centavos. Eso, María Barragán, exactamente así. Lo que se pueda, lo que se pueda, pero que siempre haya colorcitos en nuestras transmisiones sería bonito. Hola, Ox, buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Estoy bien, Mónica. Gracias por preguntar. Estoy tranquilo, me siento bien. Quisiera tener eh, más energía para, para poder eh, seguir trabajando, leer algún librito, no sé, después de la transmisión, pero estoy muy bien. Gracias eh, Tal Talía Lorenzoni que nos dice para algo, claro que sí, Talía, muy buena, muy buena onda que Talía también me apoya muchísimo, se está volviendo en parte importante de las transmisiones, Talía. No sé cuántos, cuánto tiempo tengas aquí, Talía. Pero mil, mil gracias. Alexa, ambiente de terror. ¿Quién sabe qué dije? Lo siento, no lo sé. Digo, Alexa, ambiente de tormenta. Eh, digo Man, Valdivia Oxlack, ¿qué onda, ¿qué onda Argentina? Un saludo para toda la gente de Argentina. Hola Ox, me encanta verte aquí con ánimos, así eres más divertido. Gracias Belén Guadarrama, sí estoy, estoy tranquilo, estoy contento, gracias. ¿Te puedo contar mi historia paranormal? Adelante Alicia, por favor, márcame, empezamos con tu, con tu historia paranormal. Aquí está mi número de WhatsApp, el más 52 72 26 47 22 86. Para que me llamen, me cuenten sus historias paranormales, sus historias de terror, algún misterio, alguna leyenda, o me hagan alguna pregunta, lo que ustedes quieran. Para eso está el número telefónico, no solamente para contar sus historias, me pueden preguntar lo que ustedes quieran. Oh, la madrina Viv González ya llegó, gracias a Viv González para lo que alcance, saludos, gracias que nos da un super chat de 10 dolarotes, Viv González, un abrazote hasta Estados Unidos, Viv. qué buena onda, eh, allá son como las 9 de la noche, ¿no? Es, es buena hora para ti en la transmisión. Adier Max dice, en las noches trabajo en un hotel, y de día en un restaurante, 24-7, no descanso y mi único desestrés son tus transmisiones, un fuerte abrazo, no puede ser, Aniel Max trabaja 24-7, en las noches trabaja en un hotel y de día en un restaurante, no descanso y mi único desestrés son tus transmisiones, un fuerte abrazo, no lo sabía Aniel Max, eh, gracias mi hermano por tu apoyo, me alegra saber que, que las transmisiones te, te ayudan a sentirte acompañado a desestresarte a entretenerte me alegra mucho saber que te acompaño durante tu trabajo y, y bueno una disculpa cuando a veces no transmita porque a lo mejor a lo mejor se sientes feo se siente feo que que no haga transmisión porque no se sienten acompañados verdad? El vidente 66 dice que tiene un mini pene. Bueno, lo quería decir en, en vivo, allá lo dijo. El vidente 666 ahí en en qué es en TikTok. Mi hermano Alien Max, que tengas una muy buena noche en tu trabajo, que todo salga bien y que esta transmisión te entretenga mucho. Te mando un abrazote, mi hermano. Gracias. Y tenemos aquí también un superchat, super chat, super super chat de Linda Díaz. Que nos manda 140, 140 GTQ, ¿qué son GTQ?, ¿qué es GTQ?, eso nunca me había mandado, 140 GTQ, ¿qué le suena?, pesos guatemaltecos, o sea quetzales, podrían ser quetzales, 140 quetzales, sería Linda Díaz, ¿de dónde eres Linda Díaz?, ¿de dónde es la GTQ?, Pablo Maidana, ya te conté que gracias a mi hermano, conocí tu canal, sí, mi hermano, y estoy agradecido porque sos súper talentoso, fuerza y sigue adelante. Sí, Pablo Maidana, sí, sí recuerdo la, la noticia que nos diste. Ah, mi hermano, espero que estés bien, espero que estés bien. Eh, que, Qué sentimientos más feos es cuando uno tiene un problema, una preocupación, una tragedia. Que, que mejor que siempre fuera todo tranquilo todo agradable y contento pero así es la vida y pues yo creo que estamos aquí para hacernos fuertes estamos aquí para eh, fortalecer también el espíritu el conocimiento lo físico es decir para para ser mejores seguramente porque a muchos, a muchos aquí en la transmisión les han puesto pruebas bastante difíciles, estoy seguro. Dice, que sales de Guatemala, que sales de aquí de Guatemala. Sí, yo dije que sales, pero es que ahí no dice, dice que, que tú, GTQ. No sé de dónde sean los GTQ. Podría ser Guatemala, te quiero. Podría ser Guatemala, te quiero. 140, Guatemala, te quiero. Gracias por tomarte el tiempo de leer a todos. Bonita noche a los presentes, dice Lil. Lilo Steel, gracias Lilo Steel. vamos a abrir el, el, el Whatsapp porque si ustedes no me hablan yo les hablo. Dice licenciado Ricardo Alfonso Dávila, aunque estemos solos siempre tendremos una relación con nuestra conciencia. A mí me da más fuerte depresión cuando, cuando no te conectas a hacer live, dice Bárbara, no Bárbara no. Vamos a evitar las depresiones, vamos a estar contentos, hoy es viernesito. Eh, si tienen algún líquido ahí, un café, un refresco, una cerveza, un alcoholito, un café, un chocolatito, un agua de sabor, un jugo, lo que sea, pues espero que lo tomen junto conmigo, brindemos por esta noche que estamos juntos. Gracias, Abico. un abrazo, saludos allá en TikTok. Inspiracional Hiking. Inspiracional Hiking dice hola, saludos, dice que tiene agua ella. Gilenón dice que está en Tlaxcala y que está en el trabajo. Guilenón, dinos en qué trabajas, mi hermano. Miren dónde está guilenón Dice saludos de, desde Tlaxcala, aquí presente en el trabajo. ¿En qué trabajas, Guilenón? Me gustaría imaginarme en qué están trabajando, qué están haciendo en este momento. Pepe Mendoza nos mandó 20, 20 pesotes, dice, oh, ¿supiste que hackearon al Whatever? Sí, Pepe, sí supe que lo hackearon, creo que fue su canal principal, ¿no? El, el, el primero, el, el canal histórico parece, ¿no? Que ese fue el que lo hackearon. Eh, yo no yo, yo siento, siento pena por las situaciones que les pasan a mis compañeros youtubers, pero en este caso, eh, el whatever, tiene muy buena relación con la gente de YouTube. Todos sabemos de, de pues lo que ha sido históricamente dentro de la plataforma en Latinoamérica. Así que no estoy tan preocupado porque sé que le pueden regresar el canal. Hay mucha gente que se los, se los han hackeado, se los han hackeado y les regresan el canal. Estoy seguro que al wherever se lo van a regresar. No estoy tan espantado ni tan. Mmm, tan triste por la noticia, porque sé que le van a ayudar, sé que va a estar bien, y que ese canal se lo van a regresar, así que, que no cunda el pánico, que no cunda el pánico, al wherever, el wherever tendrá su canal nuevamente, eso, eso deseo, y eso espero que suceda, Alicia Hernández nos mandó dos pesotes, dice, super sticker, Alicia, un abrazo, ¿cómo estás Alicia? Buenas noches, gracias a Canon Cádiz, Órale, qué rico, no importa lo que tomen, saluda a todos, y a pasarla bien, este viernesito con el tío Ox. Hola Oxlack, saludos desde Querétaro. Dice Eddie Sands que tiene una foto como de metalero estadounidense. ¿Esa es tu, ¿es tu foto, mi hermano? ¿O, ¿O es un metalero estadounidense que te gusta y por eso lo pusiste en tu foto? Hoy es viernes de colores en el chat, por lo que sé. Hoy es viernes de colores, de seguro el hackeo fue por Owen. Ok, quiero saber si aquí está Awitz. Si está Witz, que se haga presente porque ahora mismo tengo tiempo, vean cómo cambian las cosas, ahora mismo tengo tiempo para hablarle a Owen. Así que si está Witz, que se haga presente en estos próximos 10 minutos, sino antes de que cambiemos la charla. Buenas noches, ¿quién habla? Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me oyes? Claro que sí, te escucho bien. Oh, oh. Bueno, te voy a contar mi historia. ¿Cómo te llamas no primero? Sé si soy Alicia. Alicia, ¿de dónde nos hablas? Ah, yo radico en el estado de Missouri, Estados Unidos. Alicia se encuentra en Estados Unidos. Te mandamos un abrazote hasta esa parte del mundo. Alicia, ¿traes una blusa negra o algo negro? Sí. ¿Es una blusa? Sí. ¿Ya ves? Sí soy yo. Sí, sí te escucho. Sí te escucho y sí te veo. Muy bien, Alicia, okay. pues cuéntanos, cuéntanos tu historia. Bueno, todo resulta que yo tenía algo así como 12 años, 11, 12 años. Eh, mi mamá siempre fue una mujer violenta, me pegaba mucho, mucho, mucho. Entonces yo entré a la secundaria y pues era la edad en que yo tenía que conocer una tardeada, que en ese tiempo se llamaba así, una tardeada los de tercer grado hicieron una tardeada y yo con mentiras me fui me fui a esa tardeada. No no esperaba encontrar ahí a mi hermano, a mi hermano mayor y, y él en cuanto me vio uh, fue a decírselo a mi mamá. ¿Cuántos Cuando años tenías? Dije, yo tendría como 12 años o algo así porque iba yo, iba yo a, ter, a entrar a primero de secundaria. Estabas muy chiquita y te saliste de la casa para ir al, a la tardeada sí, sí, mi mamá no entendía esa clase de cosas Yo estaba en el equipo de básquetbol y no me dejaba ir a practicar Ella no decía que eso era para hombres, que no, que eso no Entonces yo para cualquier cosa yo tenía yo que hacer, usar las mentiras, ¿me entiendes? Ok y, y pues yo quería ir a eso, a conocer esa clase de, de diversión De ir a una tardeada que en ese tiempo así se llamaba era algo así como una discoteca, pero para niños, para jovencitos. Sí. No nos vendían alcohol, no nos vendían cigarros, no nos vendían droga nada de eso, nada de eso. Era una, una diversión muy sana, okay. ¿me entiendes? Y, y yo tenía que conocer eso porque era como mi despertada a la, a la juventud, no sé, no te puedo entender. Bueno, el caso es que lo que resulta con que me pasó. Yo no sé si fue cosa del demonio, cosa de un ángel o una situación química de mi cerebro, lo que me pasó. Te relato que cuando yo regresé a casa, porque mi hermano ya me había acusado que estaba en ese lugar, mi mamá ya me estaba esperando con un lazo. Eh, cuando yo entré, estaba mi mamá y mi hermano ahí. Ya me estaban esperando. Mi mamá me empezó a golpear tanto, tanto, las ¿sí? que... Que, que yo intenté correr hacia afuera hacia afuera yo vivía en una especie de callejón en la última casa del callejón cuando yo corrí para esa hora ya eran como las siete y media de la noche ya estaba un poco oscuro cuando yo corrí mi hermano me cansa afuera casi a tres pasos de la puerta y me pesca me agarra y mi mamá me sigue golpeando yo en mis ansias de huir Quería yo huir de ahí, porque era tanta la golpiza que me estaba dando que, que yo quería huir. Volteé hacia Callejón para huir y empecé a ver una sombra oscura que me llamaba. No te puedo decir si iba vestido, yo veía una sombra que me llamaba y veía las manos. Entonces empecé a, a decirle a mi mamá que yo tenía mucho miedo, ella no me entendía porque estaba furiosa me metió de los cabellos, me metió a la casa otra vez y me aventó, me tiró junto a una cama y me seguía dando con ese lazo, me seguía pegando pero yo tiraba y mi hermano parado a un lado cuando yo estaba, cuando ella, ella me empezaba a gritar y no tenés de salir y a mí no me vas a ver la cara y yo entreabría los ojos y alcancé a ver un rostro blanco delgado como yo supongo que era como un hombre, y me hizo señas que callara mi boca. Me hizo así como cuando te hacen. Shhh. Sí. Yo cerré mis ojos. De, era, ya no sentía los golpes, Oslan. Sentía, pero ya no eran tan fuertes como me los estaban dando. Dejé de sentir los golpes. Entonces, dejé que mi mamá me pegara. Yo creo que me desmayé, porque yo cuando desperté ya estaba en la cama. Y, y ya estaba este, mi mamá ahí como llorando, como nerviosa. No sé, pensó que tal vez me había matado, no sé. Esa situación se quedó así, yo la guardé. Hasta hace como tres meses, yo se lo conté a uno de mis hijos lo que me había pasado. Sí. La explicación que él me da es que me dice que, que el cerebro ocupa la adrenalina para protegernos. Y ya sé lo que sea para protegerse. Entonces tal vez eso fue una alucinación mía en pos de protegerme. Y cuando, yo vi, no sé si fue, cuando viste yo a este no sé si es. hombre que estaba todo, completamente de blanco, ¿te refieres sí. a que su piel era blanca? Estaba vestido Ajá, de blanco. El rostro blanco, la mano delgada y blanca. ¿Y dónde, dónde estaba? ¿Estaba parado? ¿Estaba junto a ti? Sí, estaba parado y me hacía... Shh. No no no el sonido, solo que yo en mi mente pienso que me hizo cállate, porque ya no quería que llorara. Me dejé, yo ya no sentía los golpes, mi mamá me seguía pegando. Sí lo sentía, pero no tanto. ¿Estaba detrás de tu mamá esta figura? No, no, no, estaba frente a mí, mi mamá estaba a un lado, estaba a un lado la cama, y ya al frente mí estaba esa persona o esa cosa que me decía que me callara. ¿Tenía ropa? Ah, no, yo no, yo no vi, no recuerdo eso, yo solo veo el rostro blanco que me dice, cállate. Los ojos, tenía cabello, yo, tenía... Sí, tenía ojos negros, tenía ojos negros y la piel blanca y la mano delgada y blanca. Y me dijo, me hacía esa seña, nunca se me va a olvidar. Yo dejé de, de, nunca le dije nada a mi mamá, porque ella no, ella me iba a decir que yo estaba loca, yo no quería que nadie dijera nada de mí más. Las golpizas siguieron, los maltratos siguieron, pero nunca más me volvió a pasar eso. Nunca más volviste nunca a más. ver a, a Estesia. Más. No te voy a mentir que yo veo, que yo siento, que yo escucho, no. Solamente en esa ocasión. Y me parece lógico lo que me dice mi hijo, pero yo también quiero creer que Dios me mandó un ángel para, para sacarme de esa situación, porque era mucho miedo. O sea, como que te mandó para que te sintieras segura, que sintieras que tú estuvieras protegida. A, uh -huh. a pesar de sí, que era... Eso quiero creer. A pesar de que tenía un rostro completamente blanco y ojos negros, ¿no te dio miedo? ¿Que sentiste seguridad? No, no, no, no. No, no no tuve miedo. Sentía como esa esa cosa de que quería hacerle caso porque sentía que era lo mejor para mí callarme porque yo entre más lloraba y gritaba, mi mamá más se alteraba. Y estaba mi hermano, yo ya no podía correr porque o levantarme y correr porque mi hermano estaba en la puerta. Yo sé que de ahí ya no iba a salir bien, o sea, no sé, no sé, yo, yo estaba en peligro en ese momento, creo. Y, y esa cosa, no sé, como te digo, no sé, fue el demonio, fue un ángel, o fue una reacción química de mi cerebro por la adrenalina que estaba corriendo, no sé qué fue pero, pero me, nunca más me vuelve a pasar. Mira qué raro, porque eh, pues eh, no soy criminólogo, ni criminalista, ni psicólogo, ni, ni mucho menos, pero pues he conocido varias historias, varios relatos, he, he escuchado y visto varias entrevistas de personas que estuvieron en situaciones difíciles, en una situación de secuestro, por ejemplo, en situaciones de muerte y demás, pero ni una, eh, ni una que yo recuerde, Habla sobre que hayan tenido alucinación con un, un ser o algo así. Más bien, eh, en, en su, eh, a veces lo que pueden ver es proyecciones de su vida en, en la mente, pero que, que estén viendo a un ser por una situación que esté sucediendo agresiva o peligrosa, no, ¿eh? Entonces, yo, yo sé que es buscar la pues la razón, ¿no?, más eh, objetiva, en este caso, pues, el de la alucinación, pero también no podemos dejar de lado esta situación que puede ser sobrenatural, estos fenómenos que desconocemos, o sea que su historia está en un 50% y un 50%, Puedo, ¿pudo haber sucedido sobre algo que científicamente ya está estudiado y conocemos? ¿O puede haber sucedido un fenómeno, un fenómeno que desconocemos?, y como usted menciona, que a lo mejor era un ángel o algo que la trató de tranquilizar. Porque seguramente usted tenía mucho miedo. Sí, yo, yo, yo asumía que yo no iba a salir de ahí porque estaban los dos. Yo asumía que, que algo malo iba a pasar ahí. Porque mi mamá siempre me golpeó, pero en esa ocasión estaba más enojada. Yo gritaba tratando de que algún vecino me ayudara pero mi mamá intentaba callarme a punta de golpes. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Nunca lo conté porque yo siento que la gente me va a decir que estoy loca. Apenas hace tres, como tres meses lo conté a mi hijo y él me dio la explicación lógica. Me dijo que el cerebro protege, se protege. Como cuando vemos algo que no le encontramos explicación, el, el cerebro le da forma para que uno lo, lo pueda entender. Entonces... Creo que eso fue, no sé. Pues, ah, no, no sé. a lo mejor es está muy interesante, la verdad. A lo mejor incluso con una, yo no creo tanto en las regresiones hipnóticas, pero quizá a lo mejor en algún momento se pudiera hacer eso, y... pero pues yo sé que a lo mejor no, no está interesada en, en buscarle significado, simplemente sucedió, lo recuerda, nos lo está platicando, pero si hubiera que investigar más a fondo, yo creo que habría algunas herramientas para descubrir eso. Ese primer caso, así que escucho. Entonces eh, voy a poner más atención por si alguien más en algún momento me cuenta una historia similar y podemos saber que sí. sucede algo, que hay seres que de pronto están ahí cuando uno se siente solo o en peligro. Sí, sí, eso, eso fue lo que me pasó. Y creo, quiero entender por la manera espiritual que fue un ángel. No creo que haya sido un demonio, pero puede ser, no lo, no lo sé. Pero quiero creer que fue un ángel. O quiero creer mejor que fue una una reacción química de mi cerebro. O algo algo que pasó en mí. Que fue, fue eso. Sí, sí o sea, es, esa es mi, mi historia, no sé. Bueno, pues... Y muchas hay... gracias por escucharme agradezco Alicia que nos haya platicado esta historia y desde cuándo ve el programa, desde cuándo está aquí en la transmisión mis hijos lo ven hace como 12 años hay ah, tanto tiempo eh, por eso, sí, sí, sí yo, eh, yo siempre miraba lo que ellos ven o sea, quiero saber si están mirando cuando ellos eran eran pequeños pero yo vi que eso era algo muy muy bueno, o sea que uno no se debe de guiar por, por todo lo que ve y pensar oír todo lo que nos oímos y creerlo no, hay muchos videos en YouTube que son, son falsos y que a veces se sugestiona a uno y hasta porque se mueva una hoja yo pienso, oh, es un fantasma. No, no, no, sí. todo tiene una explicación. Muy y desde bien. ahí lo empecé a ver y me gustó que ellos te miraran también. Muy bien, Alicia. ¿Y escriben el chat a veces? Sí, a veces. A veces me molesto con todo lo que te escriben, cómo te ponen <risa> en el estrés, cómo cómo te sacan de tu de tu zona de confort, porque eso es lo que te apasiona, pero bueno, eso no te dio muy buenas vibras y quiero que, que sigas en esto, eres muy bueno. Y que todos tus problemas que tienes se te solucionen, de verdad, te lo deseo de corazón. Y soy de tu comunidad de Doñitas. Muchas gracias, bueno, Legión Doñitas, un abrazote. Ah, sí, pero sí, Legión Doñitas. La legión, doñitas. Un abrazo, Alicia, hasta Estados Unidos. Sí. Muchas gracias sí. por la historia y, y, sí. y que esté muy bien. Aquí estamos eh, compartiendo todas estas historias para entretenernos. Sí. Sí, Dios. bueno, te dejo para que otra persona te llame. Claro. Muchas gracias. Saludos. Bueno, que pases buena noche. Buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós. Eh, Qué bonito hablaba la señora, muy fluido, un tono muy relajado, directo al punto. Su relato fue muy interesante, la verdad. He recordado algunos otros relatos que me han hecho aquí desde hace mucho tiempo que hago algunas transmisiones sobre que me cuenten historias y al menos dos me hablaron que de niños vieron a una mujer de azul. Es, esos relatos se me quedaron muy marcados porque nunca había escuchado algo así y los tengo guardados, van a estar en el libro que estoy escribiendo para, para las historias de criaturas, espectros, monstruos que ustedes han visto y esta me, me pareció interesante lo que acaba de contar Alicia, porque se asemeja un poco también al de estos dos casos de dos personas que de niños vieron a una mujer de azul, una mujer que emanaba eh, eh, luz azul. Entonces, cuando me contaron por primera vez sobre esta mujer que vio en la noche un niño eh, que se despertó de noche, se salió de la, de la habitación, se salió de la casa y que cuando salió de la casa... Eh, era como una vecindad me parece y cuando salió de la casa que se le presentó una mujer de azul brillaba azul y, y ella como que evitó que el niño siguiera, siguiera avanzando o se saliera completamente de la casa entonces fue interesante ese primer esa primera historia que yo escuché y después tiempo después alguien más me contó otra historia con esta mujer de azul y, y lo mismo era como como de protección, eran como fantasmas, pero de protección, no daban miedo, como que en, los dos, en las dos ocasiones ayudaban, y en esta ocasión lo que acaba de contar Alicia, pues también me parece que es como un ser de estos, que, que de pronto ayudan a los niños, o que los niños los pueden ver, está muy interesante, yo no sé si 12 años todavía los los niños vean cosas eh, sobrenaturales, porque se dice que los niños pueden ver cosas sobrenaturales como hasta los tres años, cosas que uno no puede ver, etcétera. Pero bueno, yo creo que si hay cosas buenas, si hay entes malos, si hay fantasmas, si hay demonios, si hay, eh, etcétera, de cosas como malignas que nos espantan, yo creo que también debe haber cosas como, como estas criaturas que también están para proteger o acompañarnos. Buenas noches, Itzel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, bienvenida. ¿Por qué no habías hablado? Porque se me pasan sus directos porque duermo temprano. Ah, y hoy es viernes, ¿hoy vienes llegando de la fiesta? No, del gimnasio. Del gimnasio. Bueno, pues bienvenida, son las 11.43 de la noche Saludos hasta Guadalajara Itzel, ¿qué nos quieres platicar? Pues tengo varias historias No sé cuál te quieras que te... Pues que tengo una de alienígenas Tengo una de duendes Una donde se implica un crimen Y una experiencia personal Y otra de un conocido que es Velado. No, pues de todas me interesaron A ver, vamos con la de extraterrestres con, Conforme vayamos viendo si, si están buenas las historias Vamos a querer todas, ¿eh? Va Ok, a ver qué pasa con pues los extraterrestres este, Pues esta historia se remonta a principios de los 80 uh -huh. Es una historia de mi abuela Mi abuela es una persona muy escéptica, muy católica muy gracias a sus creencias y sobre todo muy celosa con esta historia ya que no le gusta contársela a nadie. Okay. A mí me la contó cuando yo era chica porque me tocó ver un objeto no identificado un love me, y me contó a ella su relato. Eran los principios de los 80 cuando ella tenía participios sí, de 20 años, veintitantos 20 años, y tenía sus dos primeros hijos, mis dos primeros tíos. Uh -huh. Y dice que estaba preparando el biberón a uno de ellos cuando empezó a escuchar un zumbido, pero era un zumbido metálico. Y era muy fuerte al punto que le dolía la cabeza al escucharlo. Y siguiendo el sonido, salió de la casa e incluso vio que varios vecinos también estaban estaban saliendo y se iluminó, la calle se iluminó completamente con una luz muy blanca, que en ese entonces era muy este muy extraña porque todavía no estaba en la televisión a colores. Sí y pues no había luces LED no había luces, las únicas luces que había de focos eran focos amarillos sí. y dice wow. mi abuela era una, una luz muy muy muy blanca y que cuando volteó el estadio Jalisco vio un platillo más grande que el propio estadio balanceándose el, arriba de este mismo wow. y que sea un movimiento como de círculos, sí. como balanceo y el zumbido ya se escuchaba pero el zumbido era metálico no era como el zumbido cuando se te sube la presión un zumbido metálico y, ajá como si dos dice mi abuela como si dos fierros chocaran y, okay. y la vibración hiciera ese sonido okay ella lo, Entonces, lo, lo, vio, lo vio sola no salió otro vecino sí salieron muchísimas personas muchísimas, incluso le habló a su cuñado y a su hermana, porque vivían ahí sus hermanos sí y pues todos asustados le hablaron a las patrullas, le hablaron a los bomberos, salió una nota en el periódico okay. pero solamente hicieron una nota chiquita donde dijeron vecinos dicen ver platillo volador en el estadio Jalisco pero nunca lo confirmaron que que sí se vio. Okay. Dice mi abuela que de estarse este tambaleándose sí. en frente del estadio haciendo un sonido, de la sí. nada subió y desapareció. Ok, fue un encuentro cercano del primer tipo lo que vio tu abuelita. Entonces, esa ¿era noche? ¿Era muy noche? ¿Sabes la hora? No, era temprano, muy temprano. O sea, de día lo vieron. Sí, y, y esto que le impresionó a ella, que la luz era tan fuerte que iluminaba como si fuera la tarde. Ok. Ok, sí, como, pero mencionas que lo vieron de día o de noche. Sí. No, de día, eran como las 7 de la mañana. Ok. Por las viernes horario. Ok. Ok, y dices que hasta una nota salió. Sería bien interesante como ir a buscar a, no me acuerdo cómo se le llaman a las, a las bibliotecas de periódicos, tienen un nombre específico, creo que es hemeroteca, eh, Ajá. a buscar precisamente ese, ese dato. Sería muy interesante sacarlo porque se si publicó en un periódico, pues es porque sí muchos vecinos o al menos se corrió la voz de que vieron algo esa, ese día. Sí, yo lo he intentado buscar en internet, pero no no lo encuentro en Google. Sí. Pero este me lo confirmó mi mi tía abuela, su esposo y mi abuela. Okay, o sea, si sí hay testigos, ¿no? No solamente es una historia que tu abuelita haya contado, sino que sucedió en la comunidad. Sí, entre los vecinos y todo. Yo creo que, pues como la el Estado de Jalisco hay muchas muchas colonias alrededor. Yo uh -huh. creo que no solamente lo vieron los vecinos de ahí, sino también otras otras comunidades de alrededor. Ok, esa es la historia de los extraterrestres, ¿no? Sí. ¿Para qué crees eh, fuera de esto? ¿Por qué crees que una nave tan grande, bajara por unos momentos a esta parte de, del mundo y después se fuera. Ay, no tengo la menor idea, pero nomás a pensarlo me da mucho miedo. Pues imagínate sí si, si, ¿te, te da miedo a los extraterrestres entonces? Mm, no tan así, pero sí es algo que no me gustaría vivir, una no. adopción o... Un encuentro paranormal o cosas por el estilo, no soy muy fanática de que me pasen. Me gusta escuchar las historias pero no vivirlas. Te gustan, pero te asustan. Exactamente. Muy bien. Ahora vamos con la otra historia. Habías mencionado de un asesinato. Sí. A ver, ¿qué pasó con ¿Es eso? ¿Es un personal? No sé si pueda decir las frases completas como son, las palabras, perdón. Dilas, no pasa sí, nada. Bueno, el chiste es que yo estaba en segundo de secundaria uh -huh. y eran las seis de la mañana, yo entraba a las, a las siete. No, incluso era más temprano, perdón. Era como cinco y media y yo me estaba listando para salir. Ok. Cuando... Este, salgo y veo una junta de vecinos afuera de mi casa, con veladoras y rezando y con rosarios. Sí. Yo no conecté nada, yo simplemente me fui a la escuela y ya. Pero una noche antes yo había escuchado gritos, gritos de ayuda, auxilia por favor. Pero yo no les hice caso porque, como hay una cantina cerca, pasan bastantes borrachitos gritando cosas descabelladas. Ok. Pasan gritando desde como si fueran la llorona, incluso hasta como si estuvieran en peligro, pero pues no es nada que ver. Ok. Pensas es que era un borrachito. Entonces, ajá, un borrachito pasando. Y nadie le hizo caso, no escuché ninguna patrulla, no escuché nada. Y a la mañana siguiente, que salgo, pues vi a la junta de, de vecinos ahí. Llegando a mi casa, me entero por las noticias que habían apuñalado a uno de mis vecinos uh -huh. más de 40 veces en todo su cuerpo. No puede ser. Y lo habían notado, Y era lo que estabas. Sonando en la noche, que no me dejaba dormir. Ah, o sea, tú escuchaste los gritos del vecino cuando lo estaban asesinando. Sí. ¿Y cómo, cómo se escuchaban? ¿Nos puedes hacer el sonido? Muy, muy desesperantes, muy... Ya recordándolos, eran pues desesperantes, muy angustiosos. Sí sonaban... Ya tomando el contexto de la situación, sí sonaban bastante fuertes. O sea, ahí ambos... sonaban desgarradores. Sí, sí sí, por favor. Híjole. Pues, ¿Y lo habrán asesinado entre varios o uno solo le hizo eso? No, más a uno. Era una pareja de muchachos. Uh -huh. Y pues por desamores y cosas por el estilo dijeron que pues lo asesinaron pero pasaron meses y sin pasar nada sí. y en mi cuarto está una ventana que daba a esos departamentos uh -huh. y yo empecé a escuchar como si caminaran en la pared de mi cuarto se escuchaban las, las pisadas sí y luego una noche me desperté porque empecé a escuchar otra vez los gritos incluso le llamé a la policía ok, y eran los mismos gritos muy, muy, muy, muy. eran iguales a los sí, que eran había escuchado o sea como que se quedó espantando ahí eh, haciendo los los gritos sí me contaron las vecinas que porque eran departamentos me contaron las vecinas de ese departamento Que ellas seguían escuchando como que Tocaban las puertas, gritos Incluso les movían cosas Se abrió la puerta de la nada, la ponían con seguro y con llave uh -huh. Y se Feo, entonces se quedó como, como el espíritu El Ajá. Sí, porque fue una muerte angustiante, seguramente. Pero sí, este me, me causó muchos escalofríos porque eran los mismos gritos que escuché y no fui la única que los escuchó, los escuchó mi mamá, los escuchó mis hermanas y decidimos entre todas llamar a la policía. Sí. Ok. Eh, pues claro, la, la primera vez cuando escuchaste... Los gritos, pensaste pues que eran borrachines que había por la calle, pero pues no sabías que sí a alguien lo estaban asesinando. Exactamente. ¿Y eso sí lo pueden encontrar en YouTube? Después el... de la noticia. Ah, o sea, salió en la noticia, salió en las noticias del... De Guadalajara. Ok. O sea, hasta tienes el link. No lo tengo el link, pero si te lo encuentro te lo mando por aquí. Claro, me, me mandas por favor el link, también se lo se lo enseño sí. a las personas. Pues mira, que este fuerte historia, en, hasta la actualidad, ¿sigue recordando esos gritos? Sí, me no, da muchísimos calorías, porque no es fácil escuchar morir a una, a una persona. Claro que no, claro que no, y luego de esa forma tan terrible. ¿Cuántos años tienes ahora y cuántos tenías cuando sucedió? Tenía 14 cuando sucedió y ahorita tengo 27. Ya, tenías 14, pues sí, todavía estabas chica. Ok, y dices que tienes otra historia, ¿de qué es esto? De duendes. Ah, de duendes, a ver, hoy nos ha sorprendido, ¿eh? una nave este, gigantesca, un asesinato y ahora un duende o duendes. A ver, cuéntanos la historia de los duendes. La de duendes... Sí. Es una historia muy cortita... Uh -huh. Porque pasó muy, muy, muy rápido. Pero en sí es que... Una noche llegaron mis... Mis tías, primas de mi mamá... Que estaban jóvenes, llegaron de una fiesta. Sí. Y una de ellas eran tres hermanas, salieron dos y se quedó una en la casa porque estaba enferma uh -huh. y dicen que llegaron a la casa y son muy reacias con esta con esta esta historia, perdón que me trabé. Sí. este porque incluso una de ellas quedó mal quedó tartamudeando y ya no puede hablar bien o sea de la impresión de la de la impresión de ser una muchacha sana que no tenía problemas de nada, ahorita tiene problemas de ansiedad sí. y okay. Y Por eso no a mi familia no les gusta contar esta historia. ¿Quién es, perdón, ¿quién es, que ¿quién, quién es, quién dices que quedó así? ¿Qué es de ti? Es mi tía, por ah. parte de. es prima de la hermana de mi mamá. Ok, ella quedó así. ¿Qué le sucedió? Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó? pues llegaron de la fiesta, dicen que ya era muy tarde aproximadamente las doce, una de la mañana uh -huh. y incluso llegaron un poquito tomadas pero muy poco porque manejaban ¿Sí? y no podían tomar temas okay. pero dicen que uh -huh. en cuanto entraron vieron a a mi otra tía como te comenté eran tres le vamos a poner Fabiola. Okay. A mi tía Fabiola acostada en la cama, en la cama, perdón, en el sillón de la sala. Sí. Y arriba tenía a, a dos señores chiquitos brincándole. ¿En la cama? En la panza. Se le subieron dos señores chiquitos brincándole en la panza. Entonces sí, dicen que estaban como deformes de la cara. Uh -huh. Con facciones muy, muy toscas, muy extrañas como deformes, muy narizones, muy ojones, con bocas muy chiquitas. ¿Tenían ropa, sabes? Y, sí, que estaban vestidos como si fueran... como si fueran muñequitos. Como si fueran muñequitos. ¿Qué tan chiquitos habrían estado? Yo creo que menos de 30 centímetros. Ok. Ok. ¿Y que, por qué? ¿Qué estaban haciendo? ¿De pronto que estaban en su habitación y de pronto saltaron estos enanitos a brincarle en el estómago? No, que ellos abrieron la, la puerta de la casa uh -huh. y llegando, entrando, se ve directamente la sala. Uh -huh. Y estaba acostada, mi tía que estaba enferma, en el sillón. Ok. Y ellas vieron cómo los los, estaban brincando dos señores chiquitos en, en su panza Ajá. y eh, echaron el minuto sí. y desaparecieron vieron que se, que se bajaron y desaparecieron y, y en eso bajaron mis, mis tíos abuelos y a preguntar ¿de qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué gritan? y sí. mm, mi tía Katy, le vamos a poner que fue de, de las que llegaron por la que quedó mal de la impresión de ver a esos enanitos se quedó tartamuda sí que le preguntaban que qué pasó y no podía ni siquiera hablar de la impresión, porque dice que hasta los escuchó reír y todo los que estaba la que se, la que se quedó tartamuda era la que estaba enferma y la que le brincaron en el estómago no la que estaba enferma nunca se enteró de nada, nomás escuchó gritos grito y se despertó. Ah, estaba dormida. Ok, entonces fueron las que llegaron de la fiesta. Exactamente. Uy, y al verlo se impresionó tanto que quedó tartamuda, o sea, no era tartamuda, tartamuda de, de nacimiento. No, no era tartamuda de nacimiento, ella estaba normal. Y la llevaron con psicólogos, con psiquiatras... Con bastantes especialistas y... Ya no se le Se le puede controlar, pero... Se le sale cuando... Se pone nerviosa. ¿Y esto dónde sucedió en Guadalajara? Sí. ¿Qué año era más o menos? Yo creo que también... los ochentas, porque... Se vestían... Como de esa... Como de esa moda. Ok, como... Copetes, este, de copete, de, de faldas largas y ropa a, a, floja, ¿no? Holgada. Sí. Eh, sí, sí. ¿Qué te iba a decir sobre. Alrededor de la casa era una colonia normal, había más casas, había cerro, había este, terrenos baldíos, ¿qué había alrededor de la casa, sabes? Pues en ese entonces no sé qué había. Pero ahora sé que hay más casas, es, la zona se llama, este, ay, se me fue el nombre, perdón. Sí, pero esto fue en la ciudad, fue en un pueblito, fue sí, un rancho. No, fue en la ciudad. ¿En la ciudad? Miravalle, se llama Miravalle. Miravalle, que es la colonia? Ajá. En Miravalle. En la colonia Miravalle, en Guadalajara. Oye, pero esto me hace... Sí, es... yo... sí, cuéntame, cuéntame. Esto, te digo, como... Yo de niña los visitaba, pues sí veía que sí tenían un jardín grande. Incluso llegó a asustarme... ¿Sí? Llegó a pasarme unas cosas ahí paranormales, uh -huh. cuando era niña con mi mamá, porque se murió también ahí la, la mamá de mi tío. Ok, ahí se murió tu tía abuela. De, ajá, se cayó de las escaleras. okay o sea, esa casa ya tenía una energía pesada, ya había como una historia detrás de, este, de, la, de la casa. Sí. Pero, mira, bueno, y regresando a los duendes, esto me hace pensar, ¿cómo, si pensamos que los duendes son seres reales, orgánicos, que viven y, y se esconden en, en la tierra, y que de pronto salen y por eso los vemos? Eh, pues, es, es está extraño saber que en dónde se meten, si es, ya es una colonia, si ya hay pavimentos, si ya hay casas, etcétera ¿no? Y otra, si los duendes son seres dimensionales que pueden desaparecer, como mencionaste, eh, ¿por qué hacen esto? O, o en cualquier momento, o a lo mejor nosotros dormidos, y de pronto los duendes pueden andar en nuestras habitaciones, pueden andar en algún lado, y como tú mencionas, se reían. Eso es macabro, porque como que hacen travesuras, como que son traviesos, ¿no? Como que solo están sí. para molestar. Eso da miedo, porque eso es como, como algo demoníaco, una burla. No, no es que se estén divirtiendo, más bien es una burla la que hacen. Sí, exactamente. ¿Y tu, y tu tía, la que quedó muda, algún día contó esta historia que tú sepas? Sí, me la contó a mí, porque yo le dije que tenía un grande en mi casa y me dijo, ay, yo te voy a contar algo, hija ok, entonces ella, ella los vio no sabe si traían un gorrito tenían cabello pues no le pregunté mucho porque se empezó a poner muy mal uh -huh. empezó a sartamudear mucho cuando le cuento esa historia entonces me da mucha cosa hacerla recordar algo tan traumático para ella está segura que los vio no los alucinó no es algo que se haya inventado, no, ella los pues, vio. su otra hermana también sí. los vio, pero los vio cuando ya se estaban bajando del sillón. En la madre. ¿Tú qué te hubieras hecho si ves algo así? No, yo creo que me desmayé y estoy en el otro mundo, en insofacto. ¿Qué es insofacto? De inmediato. Ah, ok, ok, tienes razón. Ya tenía mucho que no escuchaba insofacto. Pues mira, es lo que yo digo, yo creo en la palabra de las personas que, que dicen que ve, a, vieron cosas, o que han visto duendes, eh, sí hay mucha gente mentirosa, pero yo creo en estas historias, y, y tú por ejemplo sabes cómo es tu familiar, tienes confianza en tu familiar, y que si te platica claro. que le sucedió esto, entonces es que sí le sucedió, y entonces significa que sí pasó, que sí existen, eso da miedo. Sí, además, si sí, no les creyera, créeme que no te vendría a contar algo que ni yo misma me la cre creería. Exactamente, exactamente. Bueno, y muy, muy buenas historias. Tenías otra más tú, dijiste que había otra más. De un velador que conozco. Ah, muy bien, la, la del velador. A ver, cuéntanos. Todas las había recopilado para algún día llamarme, ¿verdad? sí. <risa> muy bien, en un solo directo. Eso, muy bien. Hoy hoy fue la noche especial. Sí, cuéntanos qué pasó con este velador. ¿Quién era? ¿De dónde lo conoces? ¿Dónde ocurrió? ¿En qué año? Pues es conocido de la familia. Uh -huh. Y esto ocurrió en el 2009. Dice que le pasó en el 2009 en el Teatro Diana uh -huh. de ahí de Guadalajara, el que está por el centro. Dice que él estaba bailando de noche el teatro sí. y que se escuchaban unas risitas. Y dicen los actores que se aparecen, que se aparece una niña, que cuando están ensayando o cuando están en camerino, sí. se aparece sí. una niña. Y él no le había tocado hasta esa vez que entró. Entró él a trabajar ahí en el 2009, por eso le pasó eso. Uh -huh. Y fue su primera historia. Uh -huh. Entonces, relata él que estaba haciendo su rondín cuando empezó a escuchar estas risas de niña. Sí. Y pues él pensó que le estaban jugando una broma, haciéndole la novatada. Uh -huh. Y las empezó a seguir. Y que la siguió por, por los palcos para irse a los, arriba a los, a, a los palcos que están altos. Sí. Y que se la seguía huyendo y la seguía huyendo hasta que de repente la, la risa del niño se convirtió en una risa como de una señora. No manches, o sea que empezó. Y después empezó como bruja. <risa> ¿Ah, sí? No, como que más gruesa la voz de Ah, ok. Primero, entonces no como niña, o sea, como si una bruja primero como burlándose. Primero como que jiji, jiji, jiji, jiji, jiji, y luego empezó jiji, jiji. Ah, ok, Como si se estuviera rayando el disco. Así Ay, ya. qué miedo. Oye, no pues. Ay, no, pobre, sola hoy. pobre velador, pobre velador, imagínate primero. Oye. Ay, no, no, no. no manches, no. Qué pobre velador, en serio escuchó eso y qué qué hizo cuando escuchó eso? Pues que salió corriendo. Ajá. Dice y se fue corriendo a los baños ajá y que en los baños este empezó a escuchar otra vez la risa así pero otra vez bonita la risa así como y que se le fue la luz hijo de la madre que se le fue la luz y que dijo ya ya ya por favor ya no están jugando conmigo ya pensando que le seguían haciendo una una broma ajá y que prendió su linterna y se salió de ahí y no había absolutamente nadie no manches no manches y dice que esa fue como su bienvenida Uf, de la niña o sea era como la primera vez que iba a velar el teatro dices era como la quinta cuarta vez que iba a velarlo y le pasó eso ahí se escuchó como una niña Ajá. ¿Tienes una niña ahí? No, es un gato. Ah, es un gato. Ok. ¿Y eh, cómo se llama el teatro? Teatro Diana. El teatro Diana, ahí en, en Guadalajara. En Guadalajara. Ajá. ¿Y siguió yendo a trabajar a, a pesar de lo que le había pasado? Sí, pues la necesidad es con hija, Sí, pues claro, pero pues está cabrón. No sé, hay gente que ya no regresa porque sí sabe que no lo soporta. Sabe que si otro sustito así le puede dar un, un ataque. Sí, no, y dice que incluso ha habido reportes de señoras o personas de mujeres, sobre todo en el baño de mujeres, que reportan que escucharon risas o llantos en, la, en los ductos de ventilación y que son de niña. Okay. oye, ahorita se escuchó algo al fondo como ay, no sé no, qué miedo, me estás asustando no, en serio, mira, si cuando vean la repetición de este de este en vivo antes de que te dijera esto sí se escucha, hasta yo pensé como que te ibas a empezar como a reír feo dije, me va a espantar o algo así pero no, pero No, se, no, se no algo para así. nada. Verás que sí, regresas y verás que sí se escucha muy claro, así. Ah. No, estoy solo aquí en mi cuarto. El gato está abajo. Bueno, sí se escuchó, sí, sí se escuchó, la verdad, no te estoy Ay, espantando. No. Ya, ya me están sudando las manos. No, no te estoy espantando, sí se escucha. Bueno. Pues bueno, esas son las historias. Ajá tenía para contarte okay. sobre todo a mí me da más miedo el porque yo he ido al teatro de Diana uh -huh. y si sí me tocó en el baño tienen unas ventilas unas ventilas chiquitas sí. pero son muy chiquitas y me da cosa porque me acuerdo que la función terminó ya tarde como uh -huh. por ahí de las 11 y estaba haciendo muchísimo frío y yo entré corriendo al baño y en eso escuché como que uh, uh, uh, como un llanto así como con la boca cerrada sí y no pensé dos veces y dije ay patitas qué las quiero y me fui corriendo porque no no estaba ni de ganas ni de investigadora paranormal para ponerme a ver qué era y ya no pudiste hacer del baño? No, ya se me quitaban las ganas <risa> Bueno Es que sí fue muy impresionante El sonido sí era bastante clarito así como si estuviera llorando a alguien Pero le estuvieran tapando la boca Uy, está feo eso Y entraste tú sola al, al baño Sí Te digo que es como cuando sales del cine Y eres el último de salir si sí, sí. te toca el baño bien solo, pues así me tocó a mí, pero en el teatro. Ok. Ok. ¿Y a qué había sido al teatro? A ver la de Giselle. La, de... la obra de Giselle. Giselle. ¿Sí? Giselle. Ok. Ok. Bueno, ¿cuándo te sucedió eso? Eso hace como unos seis años. Okay. Ok. Ok. Sí, porque tenía como 20 años. Y ya lo del fantasma de la niña, ya te lo habían platicado, ¿no? Ya, ya me lo habían platicado y por eso sabía que en el baño de mujeres asustan mucho. En el teatro Diana, así que ya saben, gente, el teatro Diana en Guadalajara, Jalisco. En Guadalajara, Jalisco. Pues ahí se aparece algo bueno. Es, Actualmente sigue funcionando ese teatro, ¿estaría bueno explorarlo en la sí. noche? Sí, pero si tienes ganas de ir a explorar algo, yo te puedo conseguir entrada Ajá. en el museo de, de paleontología. Ah, ok, sí, donde sí. Ajá. Ahí también me asustan mucho porque funcionó como jurado, como casona, incluso hubo muertes. Ok, eso que se escuchó, ¿qué fue? Un perro. Ah, ok, ok, ok. Es que tengo todo el zoológico aquí. Ok, muy bien, está, sería interesante lo que mencionas del, del museo de paleontología. ¿Por qué tienes acceso ahí? Porque mi tío es el velador. Ah, pues, ¿y él te ha contado este tipo de cosas? Sí me ha contado historias uh -huh. que le han pasado a sus compañeros, pero a él no le ha pasado nada. Ok, ok, bueno, pues si te cuentas más historias, pues a, a, recuerda que aquí en cada rajada peludona nos platicamos este tipo de situaciones y encantados de que nos vuelvas a contar algo más. Claro que sí, no, para mí es un placer, me sé muchísimas más, pero pues son las más cortitas y rápidas que me sé. Ya está, muy bien Itzel, te mandamos un abrazo hasta Guadalajara, uh -huh. muchas gracias por tus historias. Gracias a ti. Bye. Que tengas mucho éxito. Gracias, pues eh, apóyenme viendo las transmisiones. Claro que sí, ya no me va a parar ninguna. Ya está. Saludos. Saludos. ¿Cómo ven las, las historias? Eh... Es que yo digo que sí existen los fenómenos paranormales, yo digo que sí existen los fantasmas, los duendes, y todo este tipo de cosas que la gente platica. Yo sí creo, por eso es que me gustan los el tema. No es para andar desmintiendo, no, no, no. Es para este saber y encontrar esos fenómenos y poder saber qué, su bueno, qué sucede. Quién habla? Buenas noches. Hey, ¿qué tal? ¿Hola? ¿Qué tal Martínez? Eh? Monterrey, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Martín? Saludos. ¿Qué tal, Black? Bien, bien. Oye, qué bueno que me contestaste porque he andado un poco desactualizado de tu canal, porque como he andado trabajando y todo, uh -huh. y me acuerdo que Awitz eh, quería hacer un trío, pero, hey, era un trío de, de, de transmisión, ¿no? Por, pero pues ahí la, la gente le, le echó salseado de que no, que un trío de, de Calle acá, pero no, Black, na, nada que ver. Es que que... Alwitz quería hablar, pues, de... O sea, que tú seas el anfitrión y hablar de ciertas cosas, por ejemplo, de la muerte y cosas así de... O sea, de, de lo que conlleva, ¿no? A eso. Y, y así nada más, era, nada más era eso. Y pues yo ahorita fui a cenar y, y pues hoy te llamó a acostar. Pero <ríe> ahorita nada viendo tu transmisión. Y, y pues nada, nada más quería saludarte y todo. Y quería preguntarte... ¿De qué andan hablando? ¿De, de, ¿De historias paranormales o qué anda? Sí, sí, de historias paranormales. Pero mira, ah, la, la, ah, que tú, bueno. la que tú me propones puede ser la otra semana. Yo le digo a Witz y, este, y listo, sí la hacemos, hacemos ese, esa platicada sobre la muerte y ustedes dos de invitados. <risa> o sea, ¿te gustaría ser el trío, pero de, de transmisión, no? <risa> Yo me, me gustaría ser el moderador de, de lo que digan ustedes dos. Sí, sí, no, pero sí, sí sé de qué se trata y todo. Y, y ahí lo que digan en el chat, ahí nos acomodamos de... Ahí ahí vemos qué onda. Dale. Y pues nada más quería saludarte, Oxlack, y qué bueno que me respondes porque porque pues mucha gente te habla y me hace el espacio pues para hablar y así. Y pues bueno, yo ya me voy a dormir y, y pues saludos al chat. Y saludó, pues, al, al maestro Awitz, y a, al tío Néstor, el honesto, y, y saludos a tío Osla. Dale, pues, que estés bien, mi hermano. Descansa. Sale, aquí va por transmisión, y cuídate, güey, que descanses. Bye. Vale. Me estaban diciendo aquí, mientras eh, nos platicaban las historias, que me habían mandado la foto de un duende y que me reí. Eh, yo, la verdad, no recuerdo... No sé por qué me habré reído sobre la foto del duende que me mandaron. Y también creo que Beatriz me dijo que también tenía una foto de un duende. Entonces, ¿saben qué? Mándenme esas fotos de duendes. Si tienen fotos de duendes, mándenmelas y ahorita las vemos todos juntos. No recuerdo por qué me habré reído, si es que ya analizamos una de esas fotos. Pero vamos a volverlas a ver, ¿no? Por favor. Eh, manden las fotos de duende exactamente. Van de las fotos de duendes. Están entrando más llamadas, pero se están, están chocando. Así que vamos a esperar a que entre una bien. Mientras tanto, un saludo para toda la gente que me está viendo en TikTok. Un saludo, un saludote, Claritz36. W, también un abrazote, mi hermano. ¿Cómo estás? A Kiroi70, también saludotes allá que me están viendo en TikTok. Estamos esta noche con historias paranormales. ¿has visto a duendes Oxlack? Dice Patty Cetina, no, o sea, es, fíjate que son de las cosas que me daría miedo ver me daría mucha cosa ver un duende, eh, eso sí como que le tengo miedo, fíjate sí me daría mucha cosa ver un duende, sería algo impresionante, no sé sí le tengo, ah, de los monstruos, duendes fantasmas, todo eso, son los duendes los que me causarían más más miedo Saludos hermoso te mira desde New Jersey, un abrazo clarita ¿Por qué? ¿Por qué cuando hablo con los de TikTok se me traba la lengua? Un abrazo, Clarita 36. Gracias. Gracias. Eh, ya me, a ver, ya esas llamadas, ¿qué pasó con las llamadas? <coughs> no existen, dice Juan Antonio Garay, no existen los duendes. Vamos a contestar la llamada. Buenas noches. Disculpa por andar insistiendo. Tengo una historia muy interesante. Hola, ahorita había un comentario. Hola, te escucha? Sí, sí, bienvenido, bienvenido. Buenas noches, cuéntanos. Ah, mira, este, justo ahorita que vi un comentario de uno de tus de tus seguidores que te donan, sí. dijo que mandaran fotos de unos duendes. Uh -huh. Y yo tengo, rápido, se una historia de, de una... con de los aluches. Sí sabes que es una aluche, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, eh, resulta que con una amiga que, que visité en Mérida... Fuimos al a Gran Museo Maya, que, que es un museo donde ponen muchas exposiciones de objetos prehispánicos, muy interesante la verdad. Uh -huh. Entonces, nosotros estábamos en el museo y andábamos eh, observando unas escrituras. De repente íbamos a una sección donde ponían diferentes est estatuillas uh -huh. eh, originales, o sea, auténticas, de, lo, de, de, pues de los mayas. Entonces, nos estábamos ahí leyendo las, la exposición y veíamos que eran dioses, ¿no? Está el dios Tlaloc y otros que no recuerdo bien. Sí. Entonces, en esto estábamos viendo la exposición, estábamos muy interesados porque auténticamente nos llamaba la atención y, y nos gusta mucho ese tema. Y se nos acerca un guardia. Este, de, de ahí del museo, uno de que están ahí vigilando de que nadie esté tocando. O, sí, sí, de o los de guardias. Los Ajá. Ajá. Entonces, pero este señor era una persona adulta, se notaba que ya tenía quizás unos 70 años, casi 80. Ajá. Y, y ya nos empezó como a platicar así muy emocionado, como muy, muy, muy enfocado en el tema de, de, de, de los... De los de las estrategias y me decía, oye, no, pues, este objeto nos decía, eh, nosotros lo pusimos en esta posición, pues, si los ve aquí vienen en orden, ¿no?, de cronológico y, y de importancia, nos empezó a explicar muy chévere, como si él fuera un guía, pero realmente era un simple guardia de seguridad, okay. con todo respeto. Entonces, eso nos llamó mucho la atención, de que una persona este, que tenía un trabajo totalmente ajeno, se empezara a, a, a hacer el trabajo de guía y nos empezaba a explicar, mientras uh -huh. íbamos avanzando nos explicaba, o sea, bastantísimo del tema, nos empezaba a contar historias. Entonces, en medio de todo eso había una piedra, una piedra así como ovalada y tenía una grabación como de un monito, así como la cabeza de un mono y unas manitas. Okay. Entonces, la quedé observando mi amiga se quedó platicando con el señor porque a mí me llamó mucho la atención ese objeto y entonces se me acerca este guarda de seguridad y yo le pregunto ¿qué, qué, qué es? y me empieza a decir no que, que es un, es un aluche sí. y en ese momento como que me, me, me, me quedó así la, la encuentro porque yo en mi mente yo creía que los aluches eran como de, como demonio o espíritus. Y entonces yo le dije que, que tiene una idea diferente a los aluskis. Y me dice, no, no, es que lo que pasa es que los mayas antes ocupaban cualquier piedra y hacían sus diferentes ritos, invocaban a sus dioses a unas fuerzas y dirigían toda esa energía de ellos hacia esa roca. Dirigían sus deseos y sus oraciones y ese poder se le asignaban a esa roca y la colocaban en sus terrenos, en cada punto, en cada esquina de sus terrenos, para que funcionaran de protección. Uh -huh. Entonces, yo empezar empecé a, como ya no tengo mucho interés en, en esa persona, le dije que si alguna vez él haya sentido que esas energías que en algún momento depositaron los mayas en esas diferentes figuras, él creía que todavía se mantenía esa energía en esos objetos. Okay. Y en ese momento, este, noté su su semblante que se cambió como que se quedó sorprendido de la pregunta y me dijo, de hecho, me dice, de hecho han sucedido cosas y yo me quedé así sorprendido, pero me lo dijo una voz así despacito okay. y yo le hice otra vez la pregunta, entonces usted si ha notado que ha habido sonidos o que ha habido cosas extrañas aquí con estos objetos tan poderosos que, o sea, que, que tienen mucha significancia y me dice, mira, yo te contar algo, no nos permiten que se los digamos a, a, a las personas, pero cuando cierran a cierta hora de la noche, siempre los objetos cambian de posición, o sea, siempre están volteando hacia la, hacia, hacia la pared, como que dan la espalda, o de repente empiezan a vibrar extrañamente. Cuando me empezó a contar eso, empieza a sonar una, la, la alarmita del, del, de la luz. sí. Empieza a sonar la lamita como que alguien está violentando la seguridad. Okay. Empieza a sonar la, la, la, la lamita así como un, como como un chillido así extraño. Sí. Y en eso, o sea, te lo juro, o sea yo con mi compañera y el guardia nos quedamos sacados de onda porque vimos ese objeto, ese monolito, como que hizo un movimiento así como que giró, pero despací como dos centímetros. O sea, yo, se movió, o sea, se movió la figurita. Sí, o sea, giró, pero giró hacia, a ver, si estoy para aquí, giró hacia la derecha, pero no fue mucho, solo fueron como dos centímetros, pero se alcanzó a percibir. A percibir. Entonces el señor me quedó mirando, sí, ajá, me quedó mirando, pero con una sonrisa, así de que ya viste, ya viste, y él estaba tan emocionado, ajá. y durante todo el recorrido nos venía persiguiendo, contaron una historia, estaba muy emocionado, entonces ahí me quedó esa, esa, esa, esa impresión porque sí. sé que no lo hicieron a propósito, no, no pudo haber sido una broma de él porque es un lugar serio. Uh -huh. Y segundo, porque era una persona que se notaba que era autóctona de, de, de esa zona maya, o sea, era una sí. persona maya que sí. estaba trabajando de Guadalajara. Entonces, todo esa, ese impacto me quedó así sumamente eh, impresionado, ¿no? De, de, del poder sí. de las fuerzas que no conocemos y que quizás en esos tiempos sí sabían bastante y que todavía están impregnadas esas fuerzas. Y esos objetos religiosos que que, que, pues, que antes adoraban. Y pues esa es mi historia, no es de terror, pero al menos eso es algo así, bastante. Sí, sí, claro, claro, fue interesante el misterio de la luce. Te agradecemos la llamada, mi hermano. Buenas noches y qué bueno que siempre participas. Eso ayuda mucho al programa. Muchas gracias. Un abrazo. Vale, dale, Un abrazo, buenas noches. Bye. Dice Claritz, 20, Claritz 36, ya ven, ¿cómo, ¿cómo se me traba la lengua? ¿Por qué? qué? me pasa? Claritz 36 dice que a su papá se lo llevaron los duendes cuando era niño. Eh, Claritz, ¿nos deberías de llamar por teléfono? Bueno, no por teléfono, por WhatsApp y contarnos esa historia. Estaría padrísimo que nos contaras eso de que a tu papá se lo llevaron los duendes. Sí, ya sé, ya sé eh, que... Se lo llevaban los duendes cuando era niño. Cuando era niño. Alexa, monstruo aterrador. Estamos en la rajada peludona. Son las 12 con 30 minutos. Aquí te entra el nervio. Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Eh, gracias, es este, la primera vez que entra mi llamado. Gracias. Dame un segundo. Dicen que haga más de dos horas. Gente, si hay superchats, nos quedamos más tiempo porque están entrando las llamadas y hay que aprovechar las llamadas. ¿Cómo te llamas, mi hermano? Buenas noches. Eh, mi nombre es Abel Medina. Sí. Te llamo desde Perú. ¿Desde Perú? ¿De qué parte de Perú? De Lima, ya más antes te había escrito ya en el medio del chat. Ya te he preguntado un montón de veces entonces. <risa> no, ya, yo, yo te sigo desde ya un buen tiempo. ¿no? Ok, mi hermano, cuéntanos, ¿qué nos quieres platicar? Una historia paranormal que había tenido en medio de la playa, uh -huh. cuando yo había llevado una amiga en una zona llamada Miraflores. Ok y justo cuando ayer eran seis y medio de la tarde sí. pues estábamos subiendo y al momento de subir mi amiga me dice este, mira hay una chica ahí que está que estaba ahí en la escaleras subiendo que es un como un morro sí. y al momento de subir me dice este mira esa chica parece una muerte Entonces yo cuando volteo eh, veo la chica, ¿no? De blanco Con el cabello hacia abajo Agarrada a un poste Y entonces okay. pues como A mí no a mí no, sé, no me pareció una gracia Que me dijera eso, ¿no? A mí me pareció Algo que, tenebroso Entonces lo, que le, lo primero que le dije Atención lo que Atención bueno, que dije fue, Para fomentar el eh, desarrollo de más monstruos por favor, le dije, demostró, este, sube por rápido, cinco estrellas. sube más? rápido porque eh, lo que acaba de hablar es, es algo fuerte, le digo. ¿Y por qué, Luis? Y en eso cuando ya estábamos arriba, y yo le digo, ¿no te das cuenta que lo que acaba de hablar? ¿No te das cuenta que puede ser un fantasma, le digo? Y él como que se sorprende y yo le digo, sube, sube rápido, le digo sube porque si no subes... Yo te dejo, amar porque yo sí estoy bien asustado. Y no miras hacia atrás, le digo. Estábamos así discutiendo, discutiendo. Y me dice, para eso me traes ahí, A la playa, me traes así, para que me trates así Y mientras estábamos discutiendo, eh, ella, ella volteó, o sea, nosotros miramos hacia abajo, cometimos el error. La chica que estaba ahí en el poste, voltea la cabeza, y nos mira, o sea, hacia arriba. Ok. Y eso fue lo que nos aterró peor todavía, porque nos fuimos corriendo. al En momento de correr, llegamos a la parte del morro, la parte de arriba, y vimos que la chica seguía subiendo. Nosotros nos alejamos en medio de la gente, y cuando nos alejamos en medio de la gente, vimos que la chica estaba de blanco y rodeaba toda la parte del morro como quien mirando al mar. O sea, desde lo alto, Ajá. mirando al mar. O sea, como Entonces, que era un fantasma. Claro, o sea, y eran seis y media de la tarde ya como de noche, ya de noche. Y obviamente a cualquiera diría, ¿no? Pero ¿por qué eh, no le tomas una foto? ¿Por qué no te acercas? En ese momento uno no piensa en eso. O sea, uno está con el miedo. ¿no? Y vimos que de pronto se alejaba, se alejaba. Se alejaba y ya prácticamente lo perdimos de vista. Pero uh -huh. no en ningún momento que sea se nos ocurrió ¿no? acercarnos a saber qué era por el miedo que teníamos. Y nosotros mirábamos a las personas, a las personas, y nos preguntábamos por qué no, no le ven como algo extraño a esa, a esa persona, ¿no? Que está que rodea, rodea el, el morro, sí. como mirando al mar. Y después cuando yo, yo investigo sobre esa área, dicen que por ahí había muchos accidentes y que personas que pues, se suicidaban en ese lugar okay. y entonces en esa fecha pues yo ya no me voy a la playa saliendo de esa de, esa, de esas horas no fuiste el temor, ¿no? fuiste a la playa de noche bueno de oscureciendo con, con tu novia para sentirse no, solitos una amiga, una amiga. fuiste a la playa con una amiga porque querías que pasara otra cosa no, no, no, no, de nada, estábamos hablando en plan de amigos, porque éramos, este, estábamos conversando simplemente, y es un, un lugar público, donde van todos, tranquilamente estábamos, pero ya cuando vimos que eran seis y media, ya estábamos regresando, y al momento de subir las escaleras, para la parte de arriba, porque se sube como un morro, sí, sí. ahí fue donde pasó eso. Entonces Hasta ahorita a mí me tiene esa burla porque yo no sé, de hora, que después, o sea, la actitud de esa chica que estaba en el postre de blanco, sí. con el cabello hacia abajo, o sea, a mí me parece extraño, y eran seis y media de, de, de, de, de, ya prácticamente oscureciendo, o sea, yo hasta ahorita tengo, como si se ese clavo que no puedo sacar de la mente, no sé si se si habrá sido, pero realmente como es algo tan aterrador, en ese momento uno no piensa en, en hacer nada más que alejarse. Claro, te, te dio miedo, o sea, no no le viste alguna característica espantosa, pero te daba miedo simplemente la forma en cómo estaba parada ahí te, te, daba, claro. te daba miedo. Sabías que eso no era sí. normal, que que era claro. una que no era persona. Claro. Claro, al principio mi amiga como que lo vio como broma, pero yo no lo veo las cosas así como broma, porque a mí me gustan así los programas de paranormales y te sigo así. Pero como lo capté, como se dice, me pasó por la mente, este es algo paranormal, traté de mantenerme, como se dice, frío, calmado, y le dije a mi amiga, avanza. Y ella no lo entendía, ella no lo entendía. ¿Por qué? Mis? Y cuando le comencé a explicar, incluso comenzamos a discutir, fue donde miramos donde hacia abajo. Uh -huh. Y la chica que estaba en el poste que estaba de espalda. Uh -huh. Voltea así en la cabeza. Voltea la cabeza mirando como si fuera una película de terror. Okay. Y fue donde, donde corrimos de manera apresurada. Y, y llegando arriba, vimos que la chica también subió. Y comenzó a, a dar vueltas y vueltas por el morro okay. Y es una zona donde mayormente ocurre accidentes. O se han llegado a suicidar personas. Por eso quizás pase esas cosas. Muy bien, muy bien, mi hermano, pues gracias por platicarnos de esta fantasma que se aparece en el morro ahí en Miraflores, en Lima, Perú. Un abrazote, ¿Para, para, para. mi hermano. ¿Cómo? Una preguntita. ¿sí? A ver, dime. ¿Por qué no vienes al Real Felipe, donde está en el Callao, una vez te escribí? Uh -huh. Y o vas, o vas a la ventanilla en los barcos este piratas? Uh -huh. en ventanilla. ahí hay bastante presencia paranormal bueno, déjame que, que pueda reunir dinero esperemos que haya más donaciones y claro, yo estaría encantado a regresar a Perú claro, claro estaría bien ¿verdad? claro que sí mi hermano Ay, si, si me echan la mano con donaciones con likes, con comida con hospedaje eh, tú como guía, pues mira, sí se pueden hacer las cosas claro Claro, si gustan, me avisas y yo de aquí te puedo guiar a esas zonas, porque hay bastante para normal esas zonas. Estaría interesantísimo, mi hermano. Pues un abrazote. Ya, gracias, Sol. Gracias por la comunicación. Que estés bien, Alexa. Monstruo aterrador. Saludos para Gian HM, Manuel Rojo, también a Luis Sánchez. Tenemos llamada telefónica. Eh, el Fano oficial dice: Yo sí tengo que contar algo que me pasa que no lo creerás. Lástima que no puede hablar ahorita. Eh, lástima porque estaría bueno que, que llamaras. Alexa, bájale. Listo, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Hola, Shabal. ¿Qué tal? Puedes acercarte un poquito más el teléfono porque casi no te escuchamos. Sí, sí, a ver, no sé si me escuchas mejor ahí. Un poquito mejor. A ver, cuéntanos. ¿Cómo dices sí, que te una llamas? Historia, <tose> soy Chava Rodríguez, me llamo Salvador, te ah, Chava ah, Chava, Chava Rodríguez. Sí. Muy me bien, Chava. Bienvenido, cuéntanos. Gracias. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Oye, pues así una historia rápida. Yo, cuando tenía 17 años, estaba estudiando computación en una escuela, eh, pues, era privada, pero estaba muy chiquita. Uh -huh. eh, era una escuela de un piso, y como les fue bien, le entraron en un segundo uh -huh. piso, que tenían una entrada independiente. Eh, la edificio mide como 20 por 20 metros, ¿no? Estaba uh -huh. grande, pero el segundo piso antes era una, un salón de fiestas. ¿vale? Ok. Eh, cuando empezaron a, a, a hacer los salones, eh, empezaron a construir, taparon las ventanas, pusieron tabla roca y estaba totalmente oscuro. Me acuerdo que fue un sábado como a las 8 de la mañana. Uh -huh. Estaba solamente un salón donde estábamos nosotros con las computadoras, estaba prendido y para ir al baño tenías que ir a un... Tenías que pasar un pasillo enorme y oscuro hasta el final, pero había un salón ahí que tenía una luz prendida. Entonces yo camino al baño... Veo que eh, en ese salón, que era el único, además el mío, con la luz prendida, estaba una sombra sentada en un banco. Una sombra, o sea, había luz, estaba el salón con luz. ¿Cómo es que viste Así una es. sombra sentada en el banco? ¿Viste algo negro que estaba sentado ahí? Sí, te cuenta que lo, el, la pared estaba recién pintada de blanco, Ajá. el banco estaba pegado a la pared, uh -huh. y si tú te pusieras una lámpara de frente... Obviamente se te hace una sombra en, en la pared, ¿no? Ok. Esa misma sombra yo la estaba viendo en la pared, pero yo pensé en ese momento que lo, el, el salón de arte había dibujado la sombra. Sí. Pero yo me acerqué y dije, está demasiado perfecta esta sombra. Me acerqué y la empecé a tocar y dije, oye, ¿cómo pintaron esto? No parece pintura, eso parece una sombra de verdad. Estaba súper impresionado y dije, oye, esto está genial. Entonces le empezaba a tocar, la, la sombra no se movía, estaba simplemente así en la pared. Uh -huh. Y dije, ¿con qué pintura hicieron esto? Y le pasaba mi mano y, y, y estaba tratando de adivinar qué, qué pintura era. Dije, Voy a regresar con mis compañeros, me fui al salón y, y estaba súper emocionado porque estaba increíble eso. Y le dije, Venga, venga, rápido, rápido. Y me regresé corriendo a, al salón. Y cuando regresé, ya no estaba nada, estaba la pared totalmente en blanco. O sea, pero dices que hasta te acercaste y tocaste donde estaba la sombra. Exactamente, la toqué. Era era una era como una sombra más, pero o sea, no, no había nada. Yo, yo estaba tocando la pared. ¿Y no te y, dio escalofríos? Y, la verdad, no. Es que no, no tenía ni idea que fuera algo paranormal. La verdad, en ese tiempo yo este no sabía nada del tema. Uh -huh. Y por la cabeza me pasó que fuera algo así paranormal. Y, y se me hizo muy raro, ¿no? Entonces, llegué y todos me cambio, ¿qué te pasa? Esto es loco. Y dije, en serio, había una sombra aquí. Yo pensé que la habían pintado. Quería que ellos me dijeran, ah, pues, le hicieron con tal spray o con lápiz o con tal pintura, pero uh -huh. era como, como mi sombra también. O sea, el mismo color, la transparencia, etcétera. Y se me hizo muy, muy increíble. Entonces, ya le dije al maestro, porque aparte eran como a las 8 de la mañana. Tampoco era de noche, pero sí estaba uh -huh. muy oscuro por las reparaciones que estaban haciendo. Ok. Ok. Y le dije al maestro, profesor, este, vi una sombra en el salón de Clado y lado no, y el maestro casi, casi se hace el baño, creo, y <risa> le dio más miedo al maestro. Es que me dijo el maestro, a mí ya me pasaron muchas cosas con, con, en este salón. Él era el encargado de abrir ese segundo piso, Ajá. porque él tenía la llave de, y era el encargado de, de, del salón nuevo, ¿no? o sea, de ese, de ese piso. Y me dijo que en, en el Día de Muertos ellos habían hecho un altar y él... Fue el último en cerrar, uh -huh. Antes de ir, se puso así como que este, la cal que se pone en el caminito. Ajá. Y cuando abrió al día siguiente, que él era el único que tenía la llave, había pisadas por, todo, por todos los pasillos, como si alguien hubiera pisado la cal y se fueran por todos lados. Entonces, este, el maestro ya, ya le habían pasado ese tipo de cosas. Nos dijo que habló con el director, y el director le dijo que el dueño que estaba rentando el, ese lugar este, también les, les habían advertido, ¿no? De ese lugar que, que espantaban, porque cuando era salón de fiestas, habían apuñalado a un joven ahí, y parece que murió en ese lugar. Y sí, les habían pasado más cosas aparte de esa, pero te digo, yo no tenía ni idea de paranormal. Sí. Yo la verdad, creí que fue algo de arte y, y nada, vale. Ok, entonces sí, había una historia eh, detrás de las cosas raras que pasaban en, en la escuela. Habían acuchillado a una persona y había fallecido ahí sí, así es en el sí, salón el de tal, lo recordé cuando escuché las historias este, anteriores de sí. cuando asesinaron a, a lo joven también que se escuchaban los gritos y ya nunca más volvimos a ir al salón, yo creo que le dio el miedo al maestro pero este, creo que sí hay algo paranormal ahí y, y desde entonces como que empecé a investigar y a, a creer un poquito más en esas cosas ¿y dónde está ese salón? Ese, ese edificio está en Guadalupe, en Nuevo León. este igual y te mando por el chat una, una liga de Google Maps, sí pero ya tiene años, ya ya no está en la escuela este y no sé si hay más historias por ahí después de, de la escuela. ¿no? Exacto, es que sería bueno que la gente que sea de Monterrey o que haya hecho alguna actividad de dentro de ese lugar o que conozca a alguien, a lo mejor hay más historias que sucedían en ese lugar y podemos definir que efectivamente ahí espantan, ¿no? Si ya más personas mencionan que les ocurrieron cosas, es porque debe de haber algo ahí que, que se quedó precisamente como el espíritu de esta persona que asesinaron. Sí, así es. Muy bien, mi hermano. Pues te agradecemos la llamada que nos hayas platicado. ¿Desde cuándo vas el programa? Ya llevo rato, te desde que estabas en History y la verdad es que así como que esporádicamente he estado viendo y últimamente ya he estado viendo más tus, tus, tus en vivos, ¿no? Aquí escuchando las historias y, y tus peleas. Gracias de todo aquí, de todo hay emociones diversas. Así es. Muy bien, mi hermano, saludos, que estés bien. Muchas gracias, cuídate, hasta luego. Gracias. Alexa, Ambiente de Tormenta. El WhatsApp es el 52-726-47-22-86. Si me hablan de otro país, bueno, por WhatsApp es más 52-722-647-22-86. Si me hablan del interior de la República Mexicana, solamente sería 72 26 47 22 86 nos encontramos en la rajada peludona alexa monstruo aterrador Ándale, And, alexa eso muy bien son las 12.46 de la noche Quería el sonido de tormenta, ya está el sonido de tormenta, ya está eh, poniendo algunos sonidos de terror, Alexa, recuerden apagar Alexa, dice AZKR, sí, cierto, apaguen, los que tienen Alexa, apáguenla, porque de pronto en su casa se va a empezar a escuchar cada cosa, por las cosas que, por los comandos que le digo, buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches, buenas. habla Sara, Sara, bienvenida Sara, ¿de dónde nos habla Sara? Del sur de la Ciudad de México. Del sur de la Ciudad y de México. Da... De la Ciudad de México. Ok. Y me da mucho gusto. Este, pues que no pensé que me fueras a contestar, la verdad, porque desde hace rato estoy marcando. Sí. Sonaba, sonaba, y no entraba la llamada. O bueno, entraba, pero no me contestabas. Sí. Te tengo dos historias. Perfecto. Bueno, a lo mejor tengo más, pero. De momento en el en este momento te tengo dos. A ver. Porque tengo más. Ah, perfectísimo. Bueno, ahí te va. ¿De qué son las dos? La un, un previo de, ¿de qué son. Eh, la primera es de que mi mamá falleció hace uh -huh. siete años, a fines del mes de mayo. Ajá. Y resulta que tengo una lámpara de toque. ¿Una lámpara de toque? De toque. Si la tocas la primera vez, enciende, la oh. segunda. ...se va a Atenue... ...y la tercera vez... ...se va a luz más alta... Ajá. ...y a la cuarta vez se apaga... Ok, ...Alexa, baja... Resulta... A... ...sí... Liz. Ajá. ...y resulta que... Eh, ...tendré a mi mamá como un mes de fallecida... Sí. ...cuando... ...pues ya vivía yo solita aquí con mis perritas... ...ok, se quedó y... solita usted en la casa... ...exactamente... Sí. ...y hace cuenta que está... La sala, el comedor, hay un pasillo que te dirige hacia las dos recámaras, y hacia la cocina y hacia el baño. Resulta sí. pues que yo fui me metí a la recámara a acomodar todas las cosas para dormirnos, eran ya como las 12 de la noche, sí. y eh, me meto al baño a lavarme los dientes, salgo, y para eso yo ya había apagado luces de la sala. Salgo y veo en el pasillo, al fondo, la luz prendida de la sala, la lámpara. Sí. Y la caray, no la ve apagada. Vengo, la apago. Y la apago, vuelvo hacia la recámara y vuelvo a encontrar la luz prendida de la lámpara. vez dije, ay, ay, ay, ya, un segundito, déjeme bajarle a Alexa. Alexa, bájale. Listo. Ok. Entonces dije, ¿sí se supone que yo ya la pagué? Sí. Vengo, la vuelvo a pagar, vuelvo a regresar. Y bueno, niñas, ya vámonos a dormir. Voy a cerrar la, emparejar la puerta de la recámara y vuelvo a ver la luz prendida. Y dije, ah, caray. Ahora sí ya no me pude haber equivocado. Resulta que regreso, me paro junto a la lámpara. Dije, ahí será mi mamá no sé, la apago y pienso a ver, préndenela. Sí. y que me prenden la lámpara o sea, como si sí. alguien estuviera tocando la lámpara sí, y vuelvo a pensar a ver, súbeme la intensidad sí y me la vuelven a subir y dije, ah no, vamos al diablo que la desconecto y a la fecha nunca la he vuelto a conectar la he dejado así pero pudiera ser que, o sea, fíjense que con esa lámpara de toque, como usted dice, si la toque, Alexa, bájale, esa Alexa ya me tiene cansado, eh, si, si esa lámpara de toque estaba encendiéndose cuando usted le hablaba, pudiera haber un tipo de comunicación, ¿No, no pensó en, a lo mejor puedo preguntarle cosas, el espiritismo nació precisamente con, con algo así, usted ya está hablando de tecnología, pero el espiritismo empezó con las hermanas Fox, eh, dos niñas que, que comenzaron a escuchar toquidos en, la, en su habitación y hasta que ellas pidieron que los toquidos, eh, que dieran ciertos toquidos o ciertos toquidos para sí o ciertos toquidos para no, fue que se comenzaron a comunicar con un fantasma que había en su casa. Alexa, bájale. Pues no, la verdad ni se me ocurrió. No se me ocurrió. La primera que pensé fue en mi mamá, pero dije, bueno, yo espero que estés bien. Aparte, mi mamá siempre fue devota de San Miguel Arcángel y aquí en tu casa están eh, fotos de San Miguel Arcángel por toda la casa. Entonces yo decía, no, San Miguel Arcángel, yo sé que tú eres bueno, llévatelo malo de aquí. Sí. No lo pensé. No pensé nunca en, en comunicarme o en tratar de comunicarme. Porque ya sé que a veces hay seres que tratan de hacerse pasar por tus conocidos, por decir, ¿no? Por tus, por tus muertos. Entonces, la verdad es que no le quise buscar por ahí. Esa es una. Y la segunda. Hoy justamente estaba viendo uno de tus videos de un cocinero. Sí. Que, de un chef. Que iba a preparar una receta y cuando empieza a hablar, le explota una taza de cristal Ajá, sí, sí. era la taza medidor sí exacto que está me está esta persona transmitiendo está hablando normal porque va a tener una receta de un pastel, tiene ¿Sí? utensilios en la, Alexa bájale tiene utensilios en la mesa y tiene un vasito de cristal y de pronto ese ¿Sí? vasito explota de la explota. nada, explota, Sí. Sí, sí, sí, y me acordé mucho de que cuando yo trabajaba tenía una compañera que ella vivía en la colonia Pantitlán. Ajá. Resulta que ella me platicaba que tenía, hubo un tiempo en que salieron vajillas de cristal de color rosa. Ok. Y todas las tazas que ella tenía, todas implosionaban, no explotaban implosionaban, o sea para adentro explotaban para hacia adentro, hacia adentro sí, exacto no se, no se regaban los vidrios así como como en, la, en el video, ¿no? de que explotan y se distribuyen los vidrios no, no, no, aquí quedaban hechos un montoncito Ajá. y de hecho una vez le dije sí, sí te creo, porque sí es posible que algo pase en tu casa porque en su casa pasaban muchísimas cosas y un día de hecho me llevó Digamos, la taza que el día anterior le había implosionado. Y así es de cuenta que eran granulitos de cristal. Okay. Y me platicaba que eh, cuando sus, sus abuelos llegaron ahí a esa zona de la colonia Pantitlán, eh, el terreno que había comprado su abuelo, lo bueno, iban a, a construir su casa y cuando empezaron a escarbar encontraron huesos. Huesos. Y sí, que lo, lo único que se le ocurrió a su abuelo, pues, fue sacar esos huesos y irlos echar a un terreno baldío, a la basura, no recuerdo. Y yo le decía que a lo mejor, pues, eso podía ser de que, pues, en su casa, pues, siguiera ese espíritu. Sí, por los lo huesos que, le... que había encontrado. Eran huesos humanos. Ah, huesos humanos, exactamente, porque encontraron, digamos, el cráneo... Eh, los huesos de las piernas del torso, por lo sí. que ya me platicamos todo eso lo echaron en un costal y lo fue a tirar el, el abuelo okay. y dice que ya no se acuerda cuando era chiquita le pasaban cosas pero ya de grande incluso una vez arrastraron a su hija de, la, de una pierna así como ay, no sé, como de juego podría decirse entonces yo en una ocasión le dije bueno, porque no haces una cosa porque no hables tu Biblia en el Salmo 91 que creo que es el que se utiliza para sí. los exorcismos uh -huh. y lo dejas en abierto en tu casa porque mi mamá era lo que acostumbraba hacer aquí en tu casa y me dijo sí entonces este así lo hizo pero se iban a trabajar y dice que llegaban ella dejaba la Biblia abierta en la mesa y cuando llegaban no la encontraban porque se supone que todos se habían ido a trabajar, se habían ido a la escuela, y que les empezaba a preguntar: Oye, ¿y dónde está la Biblia? No, pues no sé, se quedó en la mañana aquí. O sea, se escondía empezaba, la Biblia, escondían la Biblia. La escon, le escondían la Biblia, exactamente. Y ya empezaban a buscar, y ya la encontraban que metida en un cajón, debajo de la cama o debajo de los sillones. Y la volví a sacar y la volví a abrir y un sí. día me dijo que a su hija le espantaba, a una de ellas en especial le espantaban mucho, okay. y que sobre todo en su recámara, entonces le dije, bueno, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no sacas fotocopias de ese salmo, y las clavas en las paredes, las adoras con diurex, oye, pero sí, sería más aterrador, ¿no?, entrar a en una casa donde se sabe que espanta y que haya, este, hojas o copias del Salmo 91 <risa> en todos lados, es como... Esa casa está completamente endemoniada, o sea, daría mucho miedo eso ya tan solo ver que está el Sábado 91 por todos lados. Pues, ¿qué crees? Volumen 2. Así lo no hizo. Sacó Ajá. copias y se las puso en su recámara. Primero así nada más puestas sobre los burros o sobre algún mueble. Resulta que a veces llegaban y las encontraban, o no las encontraban las hojas, Uh -huh. O hace cuenta como si hubieran agarrado la hoja y lo hubieran roto así con coraje. Rotas, despedazadas. Después optó por pegarlas en, en los muebles, como yo le decía. Uh -huh. Igual llegaba y las encontraba rotas. Y ya por último, bueno, le dije, bueno, ¿y por qué no haces eso de, así como tenía yo aquí en tu casa, de Tener, ¿por qué no pones, este consigue estampas de San Miguel Arcángel y ponlas por toda tu casa? Okay. Eso sí, ya no supe si lo hizo o no, porque pues ya en ese tiempo ya fue cuando nos jubilamos y pues ya sí. cada quien se fue para su casa. Pero sí, horrendo. Bueno, se me hace muy feo eso de que... Y te digo, yo una vez a su hija la arrastraron de una pierna, por La arrastraron. Un la arrastraron, eso sí ya está más fuerte, o sea, así es como un demonio. Sí. Sí, sí, sí. Yo digo que ya eso ya era más fuerte. Pues sí. Muy bien. Pero, pero bueno. ¿Te puedo contar una tercera antes de que se me vaya a olvidar? Sí, claro. Sí, dame un segundo. Alexa, volumen uno. Ay, es Alexa, ¿cómo te da lata? <risa> Empezó a Yo molestar. creo que en lugar, en lugar de ayudarte, creo que salió peor. Tú le tienes que enseñar a ella en lugar de que ella te lo que tú le en lugar de que me esté ayudando Sí, en lugar de que me está ayudando Me está amolando en la transmisión A ver, ya, ya se fue, ya se está callando Vamos por, con okay. esa tercera Esa tercera historia Con esa tercera, sí. sí Fíjate que también igual Fue un poquito tiempo después también que mi mamá falleció Ella falleció en mayo y esto pasó en septiembre Justamente un 15 de septiembre uh -huh. Resulta que mi hija eh, en ese tiempo rescataba perritos y tenía como seis entonces vino con ellos y tenía una perrita que era grandecita sí. y estaba en el balcón, pero de repente escucho, tras un golpazo y dije, bueno, ¿qué pasó? y sale la perra corriendo y le digo, ¿qué existe, nena? y de repente volteó y veo una maceta volteada pero estaba recargada, digamos en la orilla del del balcón, pero, digo, si la perra lo hubiera, se hubiera atorado, lo hubiera jalado, estaría volteada hacia afuera. Sí. Resulta que eh, eh, estaba volteada hacia adentro, como si de afuera la hubieran empujado hacia adentro. Ok, y oh, y eso no acá, se puede, ¿no? No, no, no, porque dices, a ver, si, te ator si se atoró, yo decía, bueno, a lo mejor se atoró con el collar, pues la hubiera jalado y la hubiera tirado hacia ella, sí. no hacia afuera. Y me decían mis hijas, no, es que a lo mejor, les decía yo, no, es que no hay un, a lo mejor, ¿cómo? Es como si la hubieran jalado y lo hubieran aventado hacia afuera. Les decía yo, si la perra hubiera pasado y se hubiera atorado, no sé, con el collar, igual y a lo mejor, pues la hubiera tirado hacia acá, o lo hubiera arrastrado, pero no, fue muy curioso, y bueno, esa es una de las tantas cosas que... Que son, que son que extrañas, ¿no? De las cosas que son extrañas, y que, pues, no le tiene, no tiene sentido, atención, ¿yo? Atención, para fomentar el desarrollo. Ok, de yo, más. yo creo que... Por favor. Alexa, cancela. Gracias, Alexa, ya, ya, ya, Alexa, cállate, ya. Ya, ya, ya la callé. Ya le cayó, ya puso ambiente de, de tormenta. Ya Ay, Ya se cayó, le echó a perder todas su, sus historias. Una disculpa, no te no te una preocupes. disculpa porque no se había comportado así hasta ahorita que empezó a llamar usted. Y yo le bajé, le bajé todo y, y nada, y hasta le bajé con el dedito y tampoco. Pero bueno, Ay. sí, pues son de esas cosas que por más que le busco lógica, pues no no le encuentro, sobre todo pues sí, también lo de la lámpara, lo que decías ¿no? Que, sí. que es como un medio, pero no lo quise investigar y te juro que a la fecha no le ha vuelto a aprender y lo más curioso es que, ¿qué crees? que se ha ido desoldando ¿se ha ido, ido desoldando. De desoldando o ah. sea, se cuenta que de donde se supone que está pegada por decir con soldadura ajá se ha ido así como colgando. Okay. Y a veces digo, no, ya la voy a tirar. Pero luego digo, no, la voy a mandar a arreglar. Yo creo que nunca la voy a mandar a arreglar. La voy a acabar tirando. O sea, porque nunca lo ha vuelto a aprender para que funcione así, con tocándole. Exactamente. No, no, yo no, no, este, me decían, ay, pues haz el intento. Y si sí, alguien me dijo una vez, pues a lo mejor te comunicas. ¡Ay, no, yo no quiero comunicar con nadie. Ya, así, cállate. Luego no tengo necesidad de estar riendo. Sí, me han sucedido cosas raras a veces, pero nada, sí. ah, como dices tú, tratas de buscarle la lógica. Sí. A lo mejor a lo que no tiene lógica. Pero bueno, así es esto. Pero ahí están las perritas que están con usted, ¿no? Ah, sí, pero ¿qué crees que ellas no, no, sí luego a veces ladran, pero porque hay este eh, ruido en, el, en, en la calle? Y como tengo un gato, uh, hay una de ellas que tengo dos perritas uh -huh. y un gato y una que acabo de dormir hace un mes porque ya estaba viejita. Ah, pobrecita. Y este, sí, ya tenía 16 años, entonces ya, sí. ya, ya, sus patitas ya no le respondían. Y yo decía, al segundo día que ya no quiera comer, ya, yeah. la duermo. Sí, sí, no, ya, digo, los queremos mucho, pero llega un momento que dices, no, no, no es, no es justo para ellos y no es justo para nosotros. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias por las historias, por estar viendo esta transmisión tan noche, son la una de la mañana. Es que, ¿qué crees que me estabas ayudando a lavar los trastes? Ah, perfectísimo, ahí lo ponen como si fuera el radio, ¿no? Sí, sí, le pongo, un, pongo mi, mi teléfono a un lado y estoy lavando trastes y te estoy escuchando y como alguien dijo, hasta tus peleas que te echas con la gente que luego te está molestando. <risa> no Muy bien, pues bueno, qué bueno que se entretienen Que los acompaño no, pues, pues muchas gracias Oscar, Porque la verdad es que Yo hace muchos años te vi la primera vez Me gustó mucho Tus, tus historias, tus temas Hubo un tiempo que dejé de seguirte uh -huh. Y ahora Cosa como de unos dos, tres meses que te... Ah, para eso te vi una vez en la de History, y dije, ay, cómo no lo había Visto antes ay. Pero ya eran de los últimos programas Y bueno pero pues ya te volví a seguir y ya Por favor. Y hace unos tres cuatro meses que te sigo otra vez. Por favor, claro, que sea de la Legión Doñita. Ah, exactamente, desde la primera vez que dijeron de las Doñitas, yo solita dije, yo también soy de las de las Doñitas. De, Luego vamos de a hacer una, una reunión de la Legión Doñitas. Ah, eso sería muy buena idea, fíjate. La verdad es que, digo, tienes la gente que... Como dicen por ahí, que el Kiko TV no te quería. Un hipócrita de primera, que cuando tuvo la plática contigo, que decías que no lo ibas a recibir, dije: Bueno, este mono viene a, a insultar a su propia casa, a Osla. Pero, ¿sabes qué? Que eso es algo de lo que siempre me ha gustado de ti: que eres demasiado caballero con todo el mundo. No tanto, y pero... a pesar... No, sí, no, es que sí, realmente sí, digo, sí, a lo mejor de repente te enojas y, y dices cosas, pero, uh, ay, no, este tipo, una... bueno, cuando empezaba lo de la niña esta de Bani, que lo empecé, no a seguir, pero a escuchar lo que decía, uh -huh. bueno, yo creo que el día que estabas, ah, estaba más bien él hablando contigo, porque qué no te dejó ni hablar? Claro. Tú tranquilo y él creo que de diez palabras que decía no eran majaderías y pero bueno, pues ya mira, vamos conociendo a la gente desgraciadamente, pues, pero yo vuelvo a insistir tú siempre como caballero muchas hasta gracias, caballero andante. <risa> <risa> muchas gracias muchas gracias, voy a decir que como San San Gabriel, pero no, voy a este voy a decir una injuria como San Miguel Arcángel. Ah, son San Miguel Arcángel, sí, sí, como caballero, sí, porque es... andan en un caballo, ¿no? No, ese es San... San... ay, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Qué es? ¿San Miguel Caballero? No me acuerdo cómo se llama, el que anda en el caballo. Ah, entonces... No, San Miguel Arcángel es el ángel... El de la espada. Mandó... Es el de la espada, ¿no? El del la... bueno, es que hay... Eh, eh, esos existen, bueno, no sé si decir dos... Uno que es el justiciero Que es el de la espada Ajá. Que sigue siendo San Miguel Arcángel ah, Y el otro Tiene una balanza, no me acuerdo cómo se llama No, hay uno que Miguel, se llama San Jorge es... Ya me acordé, se llama el otro es San Jorge Que es, es como, ah, ya. en Un caballo este, Matando a un dragón Ah, sí ah, el que Yo te decía San Martín Caballero ya me ah, San pues... Martín Caballero Que es el que utilizan para los negocios ah, el San Martín Pero Caballero San Miguel de... Arcángel Ahí, ah, bueno, es que no sé si decir, bueno, es el mismo, pero uno lo representan con una espada y pisándole la cabeza al, al fulanito de abajo. Sí. Y el otro es con una balanza. El de la espada es el justiciero y en la balanza no me acuerdo cómo se llama. Que de hecho en septiembre es su fiesta el 30 de septiembre. Muy bien. Es la fiesta. Y la fiesta que le hacen a él se la hacen en a Tlautla, por Ozumba, que mi mamá acostumbraba a ir mucho a, a cada año a esas fiestas, y bueno, yo también, pero con de la pandemia no hemos podido acudir hace dos, desde hace dos años. Bueno, esperamos que ya pueda ir otra vez a visitar y ir a la fiesta. Le mandamos un abrazote, muchas gracias por la llamada. No, pues muchas gracias y perdón por extenderme. No, no, no, este es su programa, este es de ustedes. Pues muchas gracias Osla, que Dios te bendiga y que ahora sí como por ahí siempre te dicen que te iluminen tu camino y que todos los males se hagan a un lado. Gracias, así que así sea. Cuídate mucho, que Dios te bendiga siempre. Gracias, saludos. Gracias, bye. bye. Hasta luego. ¿Qué pasó con los superchats, gente? Si ya no hay superchats, ya no bailo, digo ya, si se acabaron los billetes ya no bailo. Digo, si ya no hay superchats, ya me voy a tener que retirar, porque pues, ya, si no hay superchats, ya estuvo, son dos horas de transmisión, he cumplido con ustedes, así que si, si ya no hay superchats, pues ya, vámonos a dormir, ya. San Caballín, San, San Caballero del Zodiaco, me estaban diciendo por ahí, San ¿Qué? ¿San caballero? ¿San caballero del zodiaco? A ver, vamos a... ¿Va a haber superchats o ya no va a haber superchats? Hola, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Qué tal? buenas noches, Felipe. Hola, Felipe. ¿De dónde nos hablas? De aquí, del Estado de México. Felipe, bienvenido. Cuéntanos. Este, bueno, yo te quiero contar una historia que me pasó hace muchos años. Uh -huh. Haz de cuenta que yo tenía una novia <coughs> y, sí. este, y me iba a, ir a quedar a su casa y todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, una vez yo llegué y este y entré a su casa, y pues ya sabes, ¿no? Tú sabes cómo está acomodada su casa. Uh -huh. Y este y de repente vi ahí algo medio extraño, ¿no? Un mueble ahí súper extraño. Así hace cuenta era un mueble súper viejo, okay. pero muy... Muy bien conservado. Ok. Entonces, este... Pues a mí me sacó de onda, ¿no? Porque dije, yo, sí, pinche madre, qué, no? Este... Y ya, entonces, este... Pues no pregunté, no hice nada. Y entonces, te cuenta que mi suegra, pues ahí puso... Bueno, mi suegra, perdón. Ahí había puesto, este, sus... Sus cositas así como una en la cena. Uh -huh. Y ya, hace cuenta que, este... Pasó el tiempo... Y, este, y mi novia, me, bueno, mi novia me había dicho, oye, ¿sabes qué? Este, mi hermano, porque ella tenía un hermano más chico que ella. Uh -huh. Como de unos, este, 13 años, 14 años. me dije, ¿Qué crees que mi hermano, este, se orina en la cama, no? Y yo, este, dije, ah, no, pues, ¿qué onda, no? ya está medio grande, pues, como que saca de de onda, ¿no? Ok. Y pues, ya, ah, el chiste es que, este... Pasa el tiempo, y una de esas veces que me quedaba en su casa, me dice, estábamos así como que dormidos entre sueños, como eso yo creo que eran como las 2 3 de la mañana, escuchaba que le gritaban a su hermano, ¿no? A lo lejos, así como fuera de su casa, escuchaba así como un grito que decía, Sebastián, ¿no? ¿Cómo era? No me he a eso, este me da pena no, es que no te escuché, ¿cómo era el grito? a ver, le decía Sebastián así como de una niña así como de su edad, ¿no? sí y le gritaba varias veces entonces yo dije, chale, pues a esta hora una muchacha en la calle que le esté gritando al niño pues pues es raro, ¿no? y este y yo me saqué de onda, ¿no? yo dije, pues quién sabe, ¿no? y ya entonces, este, al otro día le digo a la chica, le digo, oye, ¿sabes qué? Este, escuché que alguien gritaba, le gritaba a tu hermano. Y me dijo, ah, no, ¿cómo crees? Y dice, sí, le llena, tan llena, ¿no? Entonces, este, Pues ya, pasa el tiempo, y este, y de repente llego un día otra vez a su casa y así normal, y ya no estaba el mole. Y dije, oye, ¿qué onda con, con el mueble? ¿No? O sea, nunca quise preguntar pero, pues, ¿qué onda, no? Primero lo pusieron, y luego lo quitaron, y así, súper raro, y yo dije, este, ¿qué onda, no? Y uh -huh. me decimos que no te quiero contar porque, pues, te vas a espantar, ¿no? Y yo, no, pues, a ver, dime, y ya me, me contó que, este, haz de cuenta, para esto su mamá es como muy, ¿cómo decirlo? Como que cree mucho en, en pues, como así, como en, en lo, lo energías, paranormal, es esa una... en las energías, ajá. Bueno, no, no tanto en lo paranormal, sino así como en las energías, así como que las vibras, y se este, cuenta ponía un borreguito así atrás de su puerta, y así como para que él fuera bien, sí. así, cosas así, ¿no? Entonces, este, y ella iba, la, la suegra, o la ex suegra iba a ver a una este, señora que, como que leía, la, le, leía las cartas o así, ajá. Entonces, este, hace cuenta que hablaron con su hermano, porque se estaba brindando en la cama, entonces la señora pues ya lo tomó como que a mal, así como de que, oye, ¿qué te está pasando, no? Yo le dije, oye, habla con él, porque a lo mejor puede que le esté pasando en la escuela, o que tenga, o sea, hay algún problemilla, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que lo intervinieron en familia, y oye, ¿qué, qué onda, no? ¿Qué te está pasando? Uh -huh. Y entonces el niño no quería decir, así que no, no, ¿sabes qué? Pues no, no te quiero contar, ¿no? Entonces se cuenta que su casa era como de obra negra. Uh -huh. Y este, y para eso no tenía puertas, tenía unas cortinas, okay. las cuales este, no, no tapaban todo, todo, digamos, que no alcanzaba a tapar toda la cortina. Tú podías ver que alguien pasaba, ¿no? Uh -huh. Los pies de alguien que, pues, que iba pasando, y se veía obviamente pues la sombra. Sí. Entonces dice que el niño tenía su recámara acomodada de tal manera que cuando él dormía y abría los ojos, le quedaba exactamente enfrente de la puerta. Ok. Entonces decía que en las noches este, escuchaba que alguien le gritaba su nombre desde afuera de la casa. ¿Cómo le gritaban? <risa> le gritaban, Sebastián. Ok. <risa> o sea, ¿y le gritaban aquí en la noche, en el día... No, en las noches. En las noches él escuchaba que alguien gritaba su nombre desde afuera de la casa, así sí. como yo lo había escuchado. Ajá. Y pues entonces él acá, este... ¿Y le daba miedo y se orinaba? Así, no, así cuenta, dice que él escuchaba, obviamente que le gritaban, uh -huh. abría los ojos y veía los pies de alguien en la... En, en frente de... digamos que en su puerta, ¿no? Sí, sí, como tenía cortina, se veía por abajo... Los sí, pies. él dice que veía este, los pies de una niña mm -hmm. Bueno, así como de una mujer, ¿no? Así como que, este, pues los pies de una mujer Ok Y entonces, este pues el niño dice que tenía de tanto miedo Y se orinaba en, en, los, en la cama, ¿no? ¿Y si, ¿Él se dormía solo en esa habitación? Sí, sí es cuenta que cada uno tenía como que su propia habitación Y este Estaba la de, la de mi exnovia Estaba sí. la de mis suegros Sí. y la de y la del niño, ¿no? Era la, la como que la última, la del rincón. Sí. Y este, ya al lado estaba el baño, al lado de, de, este, de la de la del la de, la de chico. Sí. Entonces él veía este, los pies de la, de la persona y pues le daba tanto miedo que, que se orinaba. No puede ser. Entonces se cuenta que ya la, la, la señora esta, la, la suegra fue a las cartas. Sí y, este, y le dijo no, ¿sabes qué? Este, tú metiste un objeto que no les pertenece. Entonces okay. la señora dice que rápido pensó y dijo, ah, nomás fue el mueble, ¿no? Un mueble viejo que metieron ahí. Así es. Entonces, dice que, este, le dijo, ¿sabes qué? Necesitas que... Eh, sacar el mueble, uh -huh. irlo a dejar a donde estaba... Sí. y después lleva a un padre y bendice tu casa, ¿no? Ok. Entonces dice, dice que la señora pues exactamente hizo eso, dice que vació sus cosas uh -huh. y dice que encontró el mueble hace cuenta que allí donde está su casa pasa como un canal, ¿no? Okay. Y la gente pues tiende, tiende a tirar dice, como sus, sus cosas que ya no ocupa yo. O sea, que, pues, la tiran ahí, ahí al se... canal de agua negra. Sí, así es. Entonces pues yo creo como lo vio que estaba ahí era un mueble bien cuidado, uh -huh. este pues dice que lo recogió y lo puso en, en su casa, okay. pero bueno, para esto ella fue y dejó el mueble ahí en, en el canal donde sí. lo había encontrado a la orilla del canal, y ya le llevó a su al padre y, este, y bendijo la bendijo la, la casa. casa, ajá, sí, y ya entonces este, pues desde ahí el niño como que ya no, ya no, ya no, ya no volvió a escuchar este, las, a, a que alguien le hablaba, pero a mí lo que me dio mucho miedo, ya después, bueno, cuando me contó la historia, sí. fue que yo había escuchado que alguien le, le gritaba. ¿no? Claro, la noche, imagínate que te estén gritando en la noche, o sea, que te duermes solo en la madrugada, que te despiertes y que te estén gritando afuera, pues sí da miedo, obviamente. Sí, no o sé, sea, si yo sentí terror ahí, que, que ella me contó así como que yo sentí como un escalofrío que recorría mi, mi espina dorsal, así. Solamente he sentido dos veces ese escalofrío uh -huh. y es, este... Está súper cabrón, me da así mucho miedo recordarlo y, este... Y, pues, ya, ah, entonces, este... Imagínate, si yo sentí ese escalofrío cuando escuché la historia, imagínate lo que sentía, ¿no? Por eso se orinaba. Sí. No, pues, está, está con... Está justificado que se se orinara pues del miedo que veía también que había alguien detrás de la cortina y sí. por qué no lo decía antes ¿no? hasta que le tuvieron que sacar la verdad pero no quería decirlo entonces Sí, no, pues no la verdad es que ya no y como que más uh -huh. porque era como que un algo que no, como que ocultaban mucho ¿no? muy celoso esa historia Sí Este y ya no, bueno, ya, ya no indagué más, pero, pero pues no sé por qué el niño no, no habrá contado eso antes de que lo intervinieran ahí, como que, para que les sacaran la verdad. Bueno, afortunadamente pues ya se quitó el mueble, bendicieron la casa y está mejor el niño, pues qué bueno, antes de que se traumara más. Pues te agradezco mi hermano, ¿de dónde dices que nos hablas? De aquí, del Estado de México, de Cuautitlán, Scali. Ah, de Cuautitlán, Scali. Pues un abrazote mi hermano hasta Cuautitlán, Scali. Igual, este pues muchas gracias, Ocla, por escuchar por escuchar nuestras historias. Gracias a, gracias a ti, pensé que te la estabas inventando, pero no, después ya entendí que sí, era real lo que me estabas platicando. <risa> no, sí, sí, es algo que, este, que no, no, nunca le encontré así como que una explicación lógica. Gracias, mi hermano. Un abrazote, saludos. Igual, muchas felicidades por su programa. Gracias. Bye. Gracias, hermano. Bye. Alexa, ambiente de tormenta. Muy bien, Alexa. Ahí mantén eso, mantente ahí. Ni muy, muy, ni tan tan. Hola, buenas noches, está en la rajada peludona. ¿Quién habla? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas noches, se acerca un poquito al teléfono porque no lo escuchamos bien. Mira, la te marqué hace unos días. Hola, hola, buenas noches. Te ¿sí? conté la historia, te conté la historia de el día que estábamos así en un círculo. Ajá. Que llegó este, eh, algo aleteando y que la abuela lo vio y que ella falleció el otro día, ¿no? Ah, ya me acordé, sí, sí, sí. ¿Ya te acordaste? Sí, sí. Ah, bueno, te voy a contar algo, algo que me pasó a mí, sí, a sí. mi familia, ahora sí que a mi esposa y en, en aquel tiempo a mis dos hijos. Ok. Estábamos viviendo arriba de la casa de la abuela de ella, de su sí. esposa. Esa casa se divide en dos. Estoy hablando de Veracruz, Veracruz. Ok. Este, haz de cuenta que el abuelo de ella acababa de fallecer, no tenía mucho, um, un mes por lo mucho. Sí. Y haz de, haz de cuenta que él tenía como para tender la ropa unos cables tensores. Okay. uno mmm, como unos alambres, aquí eh, nos acostumbramos a llamarle micates, sí. pero estos no eran micates, eran como unos alambres, y donde se engarzaban, eh, tenían como para darle vuelta, como para a estirarlo. Ok. Y era un, alambre, era un alambre de fierro. Sí. Lo cual durante... Ya íbamos viviendo ahí cerca de un año, año y medio. Pues nosotros teníamos tendíamos la ropa ahí sin ningún problema. Sí. Nunca había pasado nada. Bueno, no habíamos oído o escuchado nada que pasara por ahí. Sí. Estábamos nosotros ahí, ya, yo ya me iba a acostar, y estaba cerrando los ojos para dormirme, bla, bla, bla. Y de pronto, así a lo lejos, escuché que algo se cayó cuando en tu casa escuchas que algo se cae, ¿sabes realmente qué se cayó? ¿Por qué? Porque estás familiarizado con los sonidos. Claro. Haz de cuenta que se cayó el biberón en aquel tiempo de dos asas, porque ya los niños están un poquito grandes. Sí. Haz de cuenta que sabes qué fue lo que se cayó, y dices, se cayó el, el entrenador, se llama, el entrenador de... de cualquiera de los dos okay. se cayó el entrenador y dice mujer pero porque se cayó se los dejé en el eh, haz de cuenta que como la casa estaba uh -huh. este eran dos pisos pero el piso de arriba estaba este como modificado a, en la parte de arriba eran cuartos pero se modificó a cocina entonces el closet que se utilizaba como que utilizábamos era este la alacena okay. Y nos quedamos, bueno, pues no sé, pero se cayó el, el, el entrenador del niño. Sí. ¿De cuál de los dos? No sé. Haz de cuenta que se para mi mujer y me dice, es que no hay nada tirado. Le digo, pero tú lo escuchaste. Me dice, sí. Pues yo también, yo escuché clarito que se cayó el base entrenador del niño. Ok. Ah, bueno, pasó. Cinco minutos después, el perro empieza a ladrar. Teníamos un, un French así chiquito, de esos que ladran por cualquier cosa. Sí. <coughs> ya de cuenta que este. ¿Y tú por qué ladras? Ya déjanos dormir, que no sé qué. Y estaba ladrando en el pasillo, en el pasillo que llevaba hacia la cocina. Ok. Y wow, wow, wow, wow. Ya de cuenta que de pronto agarra y me dice mi mujer: Oye, pues ve a ver, no vaya a hacer que sea una rata que se haya metido o un rato le digo, estamos en el piso de arriba, no creo que una, una rata llegue hasta acá, pero bueno, ahorita me paro, voy a ver, me paro, voy a ver, por donde pudo haber salido la rata, obviamente no, no había nada, me voy hasta el baño, sí. regreso del baño, y me cuenta que cuando le digo, a lo mejor, oye, ¿sabes qué? No hay nada, el alambre ese que te había dicho en un principio... Agarra, se descuelga de donde estaba Y casi me, me jala la cabeza alcanzo a escuchar el, el latigazo Y me agacho y pasa por encima de mí Y le digo, oye, ¿qué fue eso? Uh -huh. O oh, tú lo aflojaste, ¿O ¿qué pasó? No, pues nunca lo he, nunca he tocado ahí Digo, pues si tú nunca lo has tocado Y yo nunca lo he tocado Pues eso no tenía por qué desengancharse Si tu abuelo lo tenía bien puesto, bien estiradito ...lo revisamos y no era para que se hubiera... ...se hubiera, este, desenganchado o aflojado. Después de eso, el perro empieza y sigue ladrando hacia el pasillo... ...y nos vamos atrás de él. Digo, a ver, ¿a qué le ladras? Y ya venía debajo abajo de mis piernas y me señalaba... dar de cuenta que con su cara la cocina... ...a metemos en la cocina, okay. la cocina no, no vimos nada. Bueno, la cocina, que era un cuarto que había sido acondicionado como cocina, y nos metemos ahí, y empieza a ladrarle, donde supuestamente habíamos, habíamos escuchado que había caído el vaso entrenador del niño. Sí. Abrimos el, el, el, el closet o, o lo, se puede decir la, la cena, la abrimos, y no había nada, le empezamos a buscar, a pegar, si había alguna rata o algo que el perro hubiera detectado, ¿no? Sí. No, no había nada Ya se cuenta que mi esposa dice, ¿sabes qué? Me voy por el agua bendita Porque eso que se aflojó Casi te quita la cabeza Y realmente no era para que hubiera pasado eso Ya empezamos a, bueno, mi esposa empezó a rezar Yo la, ahora sí que yo la seguí uh -huh. Gracias a Dios, ahí no pasó, no pasó a más Pero sí nos quedamos con el, con el que pasó ese día o, o sea, qué fue lo que sucedió, solamente eh, y cuando revisaron si ¿sí se había caído el vaso entrenador, sí se había caído no, o solamente no por el había sonido? nada tirado, no había nada tirado, de hecho nos fuimos hacia la escalera, porque haz de cuenta que las escaleras, las escaleras subían, no, nosotros, nosotros teníamos la, la salita, pero esa escalera había quedado clausurada, haz de cuenta que pusieron este cemento y todo, uh -huh y pasabas por un costadito de la casa, las escaleras hacia arriba, y le digo, oye, y si el vaso entrenador se fue hacia, hacia las escaleras que dan hacia, hacia la parte de abajo, y nos vamos a ver, no, no había nada, nada se había caído, no había nada en el suelo. Ok, entonces solamente fue un sonido que, que sucedió, pero nada se cayó, entonces eso sí es como no. algo extraño, ¿no? Pues lo extraño fue eso y lo extraño fue el, el alambre que te digo que se soltó, ahora sí que las dos cosas Sí, o sea las dos cosas sucedieron, solamente ha sucedido eso en una ocasión Bueno nada más estuvimos ahí un poquito de tiempo porque estábamos ahí robando el espacio a la abuela Pero sí. nos salimos, nos venimos a casa de, de mi papá, ya mi papá falleció y este pues estamos aquí solitos en la casa obviamente ya ahí no, ya no hubo problema. Pues a lo mejor era, pues así pasan las, en las casas así, de que se escucha que se caen los trastes y uno va a la cocina y los trastes están bien. Entonces, como que esa situación le pasa a muchas personas. De hecho, en esta casa, que es la de mi papá, que en paz descanse, y la de mi mamá, que en paz descanse con él. Mi esposa no quería venir porque ella escuchaba ruidos en la cocina. Hace cuenta que, como si estuvieran acomodando los trastes, como si la llave se abriera, y ella decía: Pues ya sé, es Doña Estela, o sea, mi, el nombre de mi mamá. Entonces, pues en medio se acostumbró... porque aquí donde yo vivo, que es enfrente de Reino Mágico, el que te comenté que estábamos este, cerquita, sí. en esta zona. Haz de cuenta que hace muchos años fue pues, cementerio también. Lo que pasa es que aquí dividieron y supuestamente se llevaron a todos los muertitos. Ok, sí. Supuestamente. Porque muchas personas han excavado que por el baño que se ha tapado, este y el otro, y han encontrado huesos. Ok. No te puedo asegurar que no haya ningún hueso aquí abajo. No te puedo asegurar de que a lo mejor este... Pues algo se quedó por aquí, quieras o no. Sí. Pues a lo mejor puede ser algo de eso. Y, a, y por decir, aquí mi esposa... ...si escucha ruidos en la cocina. Escucha cómo los trastes se mueven. Escucha cómo la llave se abre. Más sin embargo, ya va a ver y no hay nada. A mí me ha tocado ver que se abren este puertas. Puertas de muebles... Sí. Y tengo gatos, tengo perros, pero no, no hay en ese momento ningún perro, ningún gato cerca. Y si sí me ha tocado verlo. No le doy mucha importancia, porque dicen que darle importancia, pues sí, este... Como que se empieza a hacer más, más continuo ese tipo de cosas. Yo aquí, pues en la casa, pues estoy acostumbrado, wey. he vivido cerca de 40 años nada más el tiempo que cuando estuve con ella nos fuimos a casa de la abuela para no molestar a mi papá, y ya de ahí cuando mi papá falleció, pues no venimos para acá. Ya, muy bien, muy bien, pues le agradezco mucho que nos haya contado la historia del, del sonido del vasito entrenador, y también la, la otra historia que nos contó de la, de la criatura esa que aleteaba y que el otro día Murió la viejita. Ah, ese estuvo bueno, ese estuvo bueno, que desafortunadamente la, la que lo vio fue la que falleció. Exactamente. ¿Sabes? Fue como que algo, fue algo muy extraño. Sí. Fue sí. algo muy extraño porque saber al otro día que había fallecido la abuela de mi amigo y que ella como quien dice, lo vio y se quedó callada. Oiga, pero ¿qué fue lo que vio? No, pues, adiós, bye. Nos vemos. Sí. Pues muy bien, muy bien. ¿Cómo dice que se llama? José Alfredo Bolaños. Don José, un abrazote. Gracias por las llamadas y por escuchar el programa, por estar acá con nosotros. No, al contrario, me entretiene. Eso. Te espero que los programas sean iguales siempre. Eso. De pronto, de pronto va a haber chismes y, y golpes, pero. Ah, los chismes, déjalos a un lado. Nosotros nos entretenemos. Fíjate que pocos, pocos como tú, le dan el micrófono a, ahora fica todo a los seguidores, al público y es lo que nos gusta porque todos podemos comentar y es bueno, sí, o sea, sí. hay muchos que ponen a, a, a, los mensajes oye, fíjate que ayer me pasó esto pero no hablan, no lo cuentan sí, sí, no, aquí sí y sería es bueno importante. que también hablaran o sea es bueno contar las cosas, a veces sales como que del estrés sacas, sacas un poquito lo que te pasó en el día. ¿Es ¿Eh, chido? Sí, sí, exacto. Sí, sí. Pues qué bueno que les guste el programa y que también puedan participar. Gracias. Gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye. Estamos en la rajada peludona. 1.32 de la noche. Hora centro de la Ciudad de México. Aquí. Aquí te entra el nervio. Tenemos el número telefónico en pantalla. Estamos todavía unos minutos más. Hasta que dejen de dar superchats, nos vamos a ir. Así que unos minutos más estamos aquí en vivo y en directo hablando sobre historias paranormales, historias que les han ocurrido de terror, de miedo y demás temas de misterio. José García dice, próximamente, El Vasito Entrenador 2, La Venganza del recurgitación el vasito entrenador 2 la venganza de la recurgitación ok ahí está Anderson López dice buenísima transmisión Eric de Luna nos mandó 10 dólares Eric de Luna buenas noches mi hermano nunca hablé de Eric de Luna y hoy dice a ver ahí va Ahí va para que Oxlack escuche más historias de terror. Y también Andrés Durán, que nos mandó 10 mil pesos colombianos. Dice, no te vayas, chavo. Está buena la noche de terror. Hoy viernesito, bueno, ya sábado por la madrugada. Bienvenido, buenas noches. Estás en la rajada peludona. quién habla? ¿Quién habla? Bueno, te escuchamos súper lejos, súper lejos. Bájale a la transmisión porque estás escuchando mi audio eh, anterior. Bájale y escúchame por el teléfono. Adriana nos mandó tres pesotes. Un abrazo Adriana, gracias por ese super sticker. Hola. Hola, buenas noches. Eso, ya te escuchamos muy bien. ¿Cómo te llamas? Gerardo. Gerardo, ¿desde dónde nos hablas? Desde aquí de Tutitlán. Tutitlán, Estado de México. Oye, ahí han sucedido cosas de que se ha explotado el mercado, ¿no? No, Tutitlán, no Tultepec. Ah, Tutitlán es diferente. Ajá, sí. Muy bien, ¿en Tutitlán qué ha pasado? de de una noticia fuerte hoy se nos cayó o se nos fue ya no quiso seguir platicando bueno vamos a esperar a que nos vuelva a llamar nuestro amigo de Tultitlán no se pongan nerviosos no pasa nada no pasa nada estamos platicando entre amigos Estamos pasándola bien todos juntos, una cinco de la madrugada. Imagínense que todos estamos reunidos en un gran salón a oscuras y platicando estas historias. Estaría bueno que fuera precisamente de esa forma. ¿Cómo estás, mi hermano? Ya se, se restableció la comunicación. Nos estabas diciendo que de Tultitlán. Hola, hola. Hola, hola. Aquí, aquí dentro el nervio, la rajada peludona. Buenas noches. Hola, hola. Sí, bueno, amigo. Hola, hola. Como que está y no está, como que está y no está. Estamos en la rajada Peludona. Vamos a, gracias al Caca 7 Ramírez, así se llama, que nos manda 20 pesotes dice, quédate oxy prendo a Kiko TV. ¿Lo prendes? No, no le prendas a Kiko TV, no. No prendas Kiko TV, eso ese canal está muy chafa, muy chafa, muy feo. Huele a pinche estiércol ese programa. No lo prendas, por favor. Eh. A quien, que el, el siguiente que llame, que no le entre el nervio. Yo sé que así es el eslogan, la rajada peludona. Aquí, aquí te entra el nervio. Pero pues si les entra el nervio, tranquilos, tranquilos, viejos. Vuelvan a llamar, no pasa nada, aquí lo platicamos entre amigos. Interferencia paranormal, dice Oscar Toledo. Qué hay interferencia paranormal. Eh, Ando nerviudo, pues, dice Manuel Rojo. Eh, <risa> gracias por contribuir con nuestra sanidad mental con sus donativos, dice Rubén José Peña Oliveros, gracias a toda la gente que está haciendo sus super chats sus compartidas sus likes, los comentarios los corazoncitos, el tap tap tap ahí en TikTok, gracias a toda la gente que nos ve en Twitch en Twitter también, gracias eh, me habían dicho que también Alexa buscaba actividad paranormal no encontré ninguna skin de video activada que pueda hacer eso. Abre la app de Alexa para administrar tus dispositivos y skills de video. Dice que no. Alguien hace rato me dijo que, que le preguntara cosas a Alexa. Por si... Alexa, ¿crees en los duendes? Alexa, ¿crees en los fantasmas? Los fantasmas suelen ser descritos como voces sin cuerpo que pueden atravesar paredes. Espera. Eso me suena muy familiar. Oh, o sea que Alexa también puede atravesar paredes. Alexa, cuéntame una historia de terror. La despertó el timbre del teléfono. Súbele, el Alexa, el... súbele. Era la una de la mañana. La una de la mañana. La una de la mañana, sí. No podría ser a esas horas, pero ¿Qué? se sentía tan cansada que decidió dejarlo sonar. ¡Qué diablos! Fuera lo que fuera, podía esperar. Claro. Ahí, en su cama, calientita y cómoda en los brazos de Alberto, ninguna urgencia parecía digna de su atención. Cerró los ojos, pero el teléfono volvió a sonar. ¡Qué lata! Intentó mover a Alberto, pero este tenía un sueño de plomo y solo masticó dos medias palabras, sin despertarse. Tenía que contestar ella, ¿o no? Decidió, por segunda vez, que no valía la pena. Además, el teléfono parecía tan lejano allá en el buró. El aparato sonó una tercera vez. Por lo visto, quienquiera que fuera no pensaba dejarle en paz. Oyó a Alberto gruñir entre sueños. Alejandra por fin se obligó a tomar la bocina y contestar. Se trataba de una voz extrañamente familiar. Era Alberto, que llamaba para avisarle que había tenido un accidente y que esa noche no podría llegar. ¿O sea que, ¿Que el fantasma le habló? El fantasma que se llamaba Alberto le habló. Alexa, encuentra actividad paranormal. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Un momento. Ay, no, qué miedo. ¿Qué tal que si encontramos algo? No mouse Mickey. No mouse Mickey. Alexa, ¿tú tienes miedo? Una débil señal de Wi-Fi me puede hacer sentir un poco desconectada. Alexa. Alexa, ¿me vas a dejar solo? Alexa, monstruo aterrador. Pues estamos esperando una última llamada antes de irnos. Si no, nos tendremos que ir. Tenemos todavía el WhatsApp donde nos han mandado historias, fotografías, videos paranormales y demás cosas, pero... A ver, aquí hay una foto de un duende. ¿Cómo está? está aterrador. Hola, buenas noches, aquí no me puedo comunicar para contar mi relato. Me llamo Adán Solano. Le llamamos a Adán Solano, pero nos habló a las 12 de la, de la noche. Saludos, dejen su like para el tío Oxlack, gracias, el Caca 7 Ramírez, el Cacas. Le llamamos, le llamamos a este amigo que quería contar su relato, a ver si nos contesta, vamos a llamarle. Bueno, yo creo que nuestro sí, amigo otro sí. muy bien gente pues yo creo que ya no hay más llamadas telefónicas son la 1.42 de la madrugada les agradezco inmensamente a toda la gente que estuvo presente esta noche eh, mañana va a ser eh, un día especial porque mañana sí tenemos invitado mañana va a venir la eh, la compañera que nos habló el día de ayer, que es eh, psicóloga, que estuvo trabajando con el psiquiatra, que estuvo en un manicomio y nos va a platicar precisamente de esas historias, de esas experiencias con personas que tienen enfermedades mentales. Entonces, nos va a platicar de eso y de muchas otras cosas. ¿Qué te pasa, Alexa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está rara, está rara Alexa. Muy bien, entonces mañana va a estar con nosotros para hablarnos de estas personas con enfermedades mentales y sus experiencias aterradoras. El día lunes tenemos un invitado muy interesante, muy, muy interesante, muy interesante. El lunes va a ser un día especial. Les recomiendo que no se lo vayan a perder el lunes porque puede ser, puede ser otro maestro, puede ser otro maestro, un maestro mucho más, mucho más poderoso que los que ya tenemos aquí, así que no se lo vayan a perder. Y el miércoles, eh, jueves, jueves, tenemos a este escritor, eh, experto y conocedor de la historia, de la historia prehispánica, que nos va a hablar de las leyendas coloniales, que nos va a hablar de las leyendas prehispánicas, que nos va a hablar de los fantasmas, de las criaturas paranormales, de los críptidos que existían en la antigüedad, en Mesoamérica. Va a estar muy interesante todo este tema porque es un verdadero experto y, pues, ya saben, de cada persona, pues sacamos muchas cosas interesantes, así que mañana tenemos a nuestra amiga psicóloga, el lunes tenemos, les voy a decir quién es, Tras la Verdad, si ustedes lo conocen, en TikTok, pues va a estar Tras la Verdad, creo que se llama así, ¿no? Tras la Verdad se llama, sí se llama Tras la Verdad, creo, sí y el eh, jueves, tenemos a nuestro amigo Cuauhtémoc que nos va a hablar de muchas cosas interesantes, léeme las cartas, manita, dice Luis Enrique, hoy no puedo, manita, no te puedo leer las cartas, necesitas dar un super chat de 100 pesos para que te lean la, la, las cartas, aquí ahora le vamos a dar Oxlack? Margarita Costa, así que ponme una carta que que invitado, muy bien gente, pues muchas gracias a todos, descansen, dice no te vayas, te donaron, ¿quién me donó? ¿quién me donó? Cuando tengo blanco, ex sí, excelente programa. O sea, que descansa hasta mañana, gracias. Ya vámonos. Son dos horas y media. Eh, ¿Os de qué color estás vestida? Este. Alexa, ya cállate. Que... Adiós. Uy, ¿Cómo me dijo? Adiós. Hija de su madre. O sea, se supone que me iba a ayudar en las transmisiones. Y me espanta, es rezongona, no sabe ni madres, se encabrona. Ya, vámonos, vámonos a dormir. Que estén muy bien todos, descansen, buenas noches, hasta mañana. A ver, Alexa, la cumbia de Oxlack. La cumbia de la cerveza de Grupo No. Enseñador. Alexa, cállate los ambiente? ojos ya. Alexa, cállate, cállate. Vámonos, porque puso la cumbia cerveza. ¿Qué demonios con esa Alexa? Buenas noches, gente de mi Un abrazo a todos. Descansen. Bye, bye. Mañana nos vemos. Mañana subo video nuevo al canal y contenido a mis redes sociales. Mañana nos vemos en mis redes sociales. Buenas noches.